Madre mía Literalmente ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos de viernes Estamos muy bien Estamos Estamos, muy bien. estamos de viernes y el cuerpo lo sabe además que es lo mejor eh, Frase acuñada por Borja Arbosa un, Todo un clásico, Joe. Además favor. demasiado tardaba en decirse en este programa dado que se graba los un viernes poquito, Un poquito mucho. Bueno, yo creo que lo he dicho alguna vez Yo creo que lo he dicho alguna vez, pero bueno, no lo vamos a descartar la gracia de esto... Eh... Bueno, Borja Arbolsa multipremiado, bueno, multi, multi premiado. premiado. Pre sí, sí. Por lo menos premiado. Co-premiado, -co bueno, pues, creo pues, que premiado Pues habrá que presentarlo como se merece, ¿no? Con un poquito de drop, ¿cómo no? ¿Cómo nos no gusta esta <risa> tontería, de verdad? A mí me dejas en una discoteca con este y 10 horas nada por esto. Solo... <risa> Ahora puedes es seguir hablando cayendo. Esto es brutal <risa> eh, Por eso precisamente lo de Hoy es viernes y cuerpo Lo sabes. Oh, eh, pues aquí tenemos a Borja Porque no hemos podido Traer hoy a Villalba Desafortunadamente Pero no os preocupéis Lo tendréis de vuelta muy pronto Vale gente No os pongáis tristes eh, Entonces ¿Qué tenemos que comentar? Pues muy simple eh, Borja ¿Por qué estás tú hoy aquí? Uh, aquí estoy porque he venido, como dirían algunos porque, porque he venido, aquí estoy Eso es, creo que hay cositas interesantes que comentar especialmente en el apartado De esos eh, videojuegos de conducir cosas En el que tú eres tan sí, manco vos. como Videojuegos como... de conducir cosas Pueden ser porno, ¿por qué no? <risa> <risa> Espera, ¿qué? <risa> Hombre, si conduces una... Vale, por favor, necesito un clip de eso, gracias Ay, Son Dios. cosas <risa> Bien entonces vengo a ilustrarte con mi sabiduría, dado que como te mando las noticias de Gran Turismo y pasas de mi culo, pues ya directamente vengo yo la a comentar primera, la las parte, noticias lo de Gran siento, Turismo. Lo siento. Eh, te faltaba sacar una pistola debajo de, de la mesa y decir, vengo yo a La pistola la tiene en la miniatura, no te rayes. Eh, ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que está Borja Arbosa con nosotros. Está Borja Arbosa con nosotros hoy, pero no está solo Borja Arbosa con nosotros hoy. Hay todo el año en Aracha León. Noche León. Tiene eh, gente por detrás. Tienes gente por detrás de esto. Sí, esto es la casa gaming. Yo vivo en la casa... La mansión gaming. Vivo en una... la casa de Ibai, pero luego la gente no lo sabe. Bueno, Aitor, Borja nos ha comentado a qué viene hoy. ¿A qué vienes tú? Uh, yo vengo a hablar de un... Porque yo ahora soy un hombre redimido. En la primera temporada de Game Room se me criticaba, que gritaba mucho, que me cagaba en la madre de todos. Y ahora voy a hacer el momento zen del día. Voy a hablar de juegos cosi. Efectivamente. Que... Aunque tú te empeñes, no he inventado yo esa palabra, ¿vale? <risa> Termino videojuego Cosi, acuñado por eh, Aitor Marañón. Pista. Eh, pues, vale. Pues Cosi que nos viene, bien que lo haga. Eh, madre mía, digo, no, por favor, no, por favor. Va a ser así todo vale, el rato. Todo sí. el rato. Sí. Dicho esto, dicho vale, esto, vale. habitualmente tenemos una cuña muy bonita y muy preciosa que nos hace el abogado aquí presente, así que ¿por qué no hacerla en vivo y en directo? Hoy en Gaming Room comentaremos las últimas noticias incluyendo la beta del Overwatch 2, los usos y definición de la gamificación y los móviles gaming. También hablaremos sobre la Xbox Showcase y cositas del Gran Turismo 7 de la mano de un servidor. Y por último, Aitor Marañón aquí presente nos hablará de los videojuegos COSI. Pues COSI que empezamos.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 Yo tengo que denunciar ante la audiencia antes de que se me eh, silencie ante, que ante en, este programa, en este programa están intentando silenciarme. Hay, está habiendo un complot para silenciarme. Yo lo digo. Pe pero si ante qué día... audiencia? ¿Ante la audiencia provincial? <risa> <risa> sí, sí. ¿Qué es? audiencia, hay, Ñigo? Tenemos dos viewers. Efectivamente, efectivamente. Y uno de ellos es mi hermano. Y el otro Así soy que, yo. Fíjate. Que, que creo que estaba de acuerdo en que censurarte de vez en cuando tampoco sería tan mala idea, ¿sabes? O sea, bueno, no para siempre, no, no todo no, el rato. No no, no. no, no, yo me voy. Yo me voy y hacéis el programa. ¡Hala! Perfecto. Pues ahora que no oh. se va ah no que no se va vale no, no. Eh, no, no, no me voy porque a ver qué controlado. todo esto. la última vez me criticáis que empezamos con el programa con una noticia de mierda vale pues hoy empezamos con la primera presentación de todo junio bien potencia de fuego absoluta bueno, estamos hoy hemos a a junio y no me entero no hoy estamos a 29 de abril pero como todos sabemos el E3 se ha cancelado porque pues se ha cancelado y hay otras presentaciones alternativas pues una de las presentaciones alternativas es una de las más esperadas posiblemente Xbox and Bethesda Showcase de 2022 tenemos fecha tenemos hora muy bien 12 de junio, domingo, si no me equivoco, a las 7 de la tarde hora española. ¿Qué tienes que hacer ese día? Yo, sí. streamearlo aquí. Bien, perfecto. Básicamente. Aquí en euskadi Digital, vámonos. <risa> Lo mejor eh, es, efectivamente, el 12 es domingo. ¿Y por qué es domingo? Porque yo el viernes 10 termino selectividad. Vale, ¡Eh! pa'lante. Sí, sí. eh, no, espera, voy a pasar el, ¿El 12 de junio... Sí. No, no, 12 de junio no va a poder ser. ¿Por qué? Eh, ah, no, junio sí. Ah, claro, sí. junio, no. no yo estaba pensando en julio. Ah, no, julio no, olvídate, no, julio, olvídate no, de julio. No, no, no, no, no. no, no las julio. presentaciones son en junio siempre. Ah, bien, bien, bien. Eh, me viene, bueno, espera, la agenda. Sí, me viene bien. Íñigo eh, mirando una agenda, <risa> no sé, <risa> intangible. Sí, sí, sí. Vale, eh, en es, ¿cuál es la gracia? No se menciona si formará parte de algún evento, como puede ser el IGN Summer of Gaming, eh, por poner algo, o si será independiente del resto. Entiendo que será independiente teniendo en cuenta que el resto de presentaciones todavía no se han presentado ninguna. <risa> Eh, y el show podrá verse, ojo, cuidado, que esto es lo importante, YouTube, obviamente, Twitch, obviamente, Twitter, Facebook y TikTok. <risa> Facebook. Y TikTok. ¿Quién está ahí? Por Dios. Yo que sé, si los, ya... los abuelos que quieran jugar al Flight si Simulator. Si ya la gente se está yendo de Twitter, o sea, fíjate cómo se están yendo de Twitter. Elon Oye. Musk, bienvenido pues, a la jungla. Pues, ¿Quién queda en Facebook? No me jodas, de verdad. O sea. eh, ¿Qué tienes que comentar sobre la compra de... Twitter por parte de los más Borja Arbosa, nuestro querido abogado. Uh, pues no sé, que se ha hecho con dinero. <risa> <risa> y hasta aquí las recomendaciones de Borja Arbosa bien, sobre bien, la Borja, ley. Bien. Te he visto fino, eh. <risa> muy fino. Eh, yo quiero comentar una cosita muy graciosa y es que esta presentación, a diferencia de otras muchas en las que siempre hay el problema de los idiomas, va a estar en 30 idiomas diferentes. Uh -huh. eh, creo que el español solo es uno. O sea, no es español-españa, español-méxico, español, español latinoamérica español. No, no, no. Ah, o sea, español español, español. Inglés, inglés. Eh, ah, o sea, coreano, es que tú... uno. Os, os... Esto es como las pelis antiguas de Disney, que tenían el, el, el español neutro ese asqueroso. Okay. Sí, más o menos. Vale. Una, una de dos. O, o habrá gente protestando porque ese no es su español, o habrá español neutro y todos protestando por él. Correcto. Me, parece muy, me parece muy válido. Eh, entonces, yo quiero hacer aquí la porra de Gaming Room. Aitor Marañón, ¿qué esperas tú que se presente aquí? Nada. Borja Arbosa, ¿a qué esperas que se presente aquí? Eh, juego a play, así que la Xbox no sé y Bethesda, Bethesda, Bethesda, ¿qué hacía Bethesda? Bethesda eh. sí, es de Microsoft ahora. Bueno, sí como la Xbox, pero vamos. Eh, ¿Algún juego así que de relevante de Bethesda? Hay eh, el, el, el, wow, no, no el Fallout, Wow? de estos. No, Fallout, el Doom. El Fallout. Eh, yo, apuesto por eh, nuevo Fallout, nuevo Fallout, nuevo Halo. Mm. Nuevo Halo ni de coña porque ha sacado uno hace nada. Nuevo Halo, te lo digo de verdad. Nuevo Halo. En alguna forma, en algún. En la franquicia de Halo va a estar ahí. Van a sacar el Halo Multiplayer, pero lo van a sacar como anuncio. O algún DLC como mucho. Flight Simulator. Obviamente. Fijo. Y. No sacaron uno hace poco. Y algo no, de y el Flight y Simulator lo han sacado ya, o sea, ya, la, ya. Sí, la pero han el Flight Simulator no hacen más que sacar putos DLCs de todo. Todo el rato. Es que por eso te digo que no tiene sentido. Es que no, por eso te digo, no van a sacar. Eh, no. Vale, pues ahora vamos a hacernos la segunda porra. Si yo no ¿Cuántos, de ¿cuántos los desde el día cero va a haber aquí, con el Game Pass? Todos. Número, dame el número. No, no, dame el número. 25. 25, Aitor. 2. <risa> Borja. ¿5? Mira, el año pasado te voy a dar el dato. ¿El año pasado hubo? Eh, creo que fueron... Al, como con el E3 o, o con esto? No, no, en el, en el E3... No en, la presentación, el 3, pero en la presentación, de Xbox. En la presentación de, del E3 de Xbox eh, Presentaron 18 cosas, videojuegos, llámalo cosas y de 18 como 16 estaban postos 16, 18 por ahí Todas, todas, era Y juégalo desde el día cero con el Game Pass, el Game Pass efectivamente, Ya no. tomó por culo Así que sí, sí, todo todo. Que, que el Game Pass es la boya pero... Presentarte, que van a presentarte un Candy Crush basado en la saga del Doom, por ejemplo <risa> y van a decir, ¡juégalo desde el día cero con el Game Pass! ¡Claro que sí, campeón! ¿Zombies de caramel? Por ejemplo, plantas contra zombies... Eh, Armageddon, juégalo desde el día cero. Sí, sí. Hay que, <risa> hay que hacer fusiones de, de videojuegos o algo así, en plan de la fusión de videojuego más chorra que se, se, que se te ocurra. Vamos como... a hacer, vamos a hacer un, un hilo de eso en Twitter. Yo qué sé. Automáticamente. Mm, World of Cyberpunk. World of Cyberpunk. Si no tiene bugs, no me vale. Póngale por caso. ¿Pueden por favor crear el ciberbug? Como coña, gente de la comunidad, gaming, por favor, podéis crear el ciberbug. A lo, a lo mejor presentan una nevera más grande. <risa> No, porque dijeron que la grande solo había una para hacer la coña y sacar neveras pequeñitas de ahí. Y las pequeñas eran las que se fabricaban. Que de hecho, las neveras pequeñas hacen más ruido que una Xbox Series X. Y fíjate que es difícil. Ojo, eh. Y fíjate, porque eh, como tal, lo dijimos en su momento, eh, las neveras pequeñas tienen un ventilador, pues como las putas neveras en general... <risa> Y el ventilador, tú en el momento en que chufas la nevera, se pone a funcionar y no para. Uh -huh. y, y se acabó y no para. Y dijo a la gente en plan, bro, ¿puedo parar el ventilador para que no, esto...? Y la empresa le dijo, no, no, no porque es un compresor y necesita mmm, mover, mover eh, la temperatura. Vale, Aitor, entonces, teniendo en cuenta que piensas que Xbox y Bethesda van a presentar dos juegos desde el día cero con el Game Pass y que no van a presentar nada, ¿qué presentación de este verano estás esperando tú? Puedo decir, ning bueno, sí, mentira, es que no iba a decir ninguna, pero es que sí estoy esperando. ¿Cuál? Puede ser que la, la única cosa que ahora mismo estoy esperando para jugar porque es la única cosa que creo que el mundo gaming necesita en este mundo ahora mismo es el Pokémon y me estoy pegando un tiro en los cojones por decirlo. ¿Cuándo crees que va a ser el, el Nintendo Direct? Normalmente Nintendo Direct suele ser principios de junio. Vale. ¿Por ahí? ¿Crees? O... Sí, algo así. ¿Crees que el EA Play, al igual que el año pasado, se va a hacer un mes más tarde que el resto de empresas porque EA se cree especial y luego se va a cancelar cinco días antes? Sí. Vale, bien. Ya, ya sé que no tiene nada que ver, pero tengo una pregunta específica para ti, Marañón. Eh, eh, Dime. ¿A ti el, el Hogwarts Legacy te parece un bluff o lo estás esperando? <risa> <risa> un, juego de, un juego basado en Harry Potter. Jaja, <risa> qué grande. Bro, qué el ganas. de la Play uno salió muy bien, ¿eh? Qué ganas tengo. El de la sí. Play uno salió muy bien el con Hagrid que... y tres píxeles. <risa> Oye, oye, un respeto a los clásicos. No, no, no, Hagrid, Hagrid, la Play 1 es un juegazo. Sí, sí, sí. ¿Pero lo has jugado o no lo has jugado? No, pero he visto demasiados memes. ¿A qué esperas para jugarlo? ¿Entonces opinas? ¿Has tener una Play 1. Tengo yo tres... Bueno, dos, mentira. Pues déjame una, no Yo una, la has visto, está ahí. Sí, la he visto. O de PC, no sé, me da igual, pero juégalo y luego opinas. Pues tendré que mirar. A ver, Borja, el problema del juego War Legacy es que... todos los juegos que saques de aquí a los próximos... el próximo año... Sí. Que sean del estilo mundo abierto. real. El mundo abierto lo han quemado mucho. Al igual que realista, quemaron, EFK, al igual que quemaron etcétera, el. de la. que tienes que hacer configuración de niveles, que tienes que hacerte un árbol de habilidades. Sí, una especie a... de RPG o cosa de. Claro, similar. van a decirte. es el Elden Ring. es el Elden Ring. Entonces, hay una vocecita que va a decir. es el Elden Ring. Pero no, pero es el Elden Ring. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué espero de juegos? Espero. Elden Ring y eh, Elden Ring fiturin eh, magia magia, de, magia y transfobia y oh, magia y transfobia ojo. ¡Venga! Sí. A, a cañón. <risa> venga escúchame tú has visto la trama de ese juego eh, de, de Hogwarts casi no eres, eres, un pavo random eres un pavo random en Hogwarts vas. que acabas de empezar el curso y tienes que ir a clase básicamente eres un pavo random que estás en Hogwarts y tienes que evitar que los esclavos elfos hagan una revolución contra sus maestros vale dictadura no del proletariado no, no, no lo es pille. decir, tienes que evitar que los judíos salgan, de, dejan de tener el control del dinero y empiezan a obtener, obtener más poder claro que sí hombre pues nada, ma, ma, ma, ya me ha quedado claro Borja, te has quedado absolutamente impactado A ver, sí. no puedes seguir jugando, Borja Pero, o sea, te quiero decir No, hombre, yo, a ver es, A ver, es que son expectaciones El, el juego que yo sepa se ha presentado un teaser, un algo Y el, el, espérate, el, a ver. el último state of Play ha sido del Hogwarts Legacy, Unos 25 minutos, entre info y trailers y Eso videos, sí, y pero qué es, que es eso Pero es que, es que te esperas de un juego de que, es, que va a ser un juego que te vas a jugar en media hora No vas a tener nada, no va a ser, va a ser vas a decir, eh, tiene pinta de la puta polla, luego vas a descubrir que, a diferencia, por ejemplo, del Ring, no tiene ningún tipo de eh, visión más allá de seguir una historia lineal. Es el y problema va... de los mundos abiertos, que se cierran una historia lineal, porque si tienes un mundo abierto es porque tengo un mundo abierto, pero no me sirve que me digas que tengo un mundo abierto para que tres hectáreas de mapa sean un puto arbusto. Yeah, Literalmente, claro. o sea, si tengo arbustos en tres de mapas ¿Qué tiene eso de interés como mundo abierto? Ninguno yeah. Lo que necesitas en un mundo abierto es interconectividad Irte a cualquier parte y que haya de todo en todas partes yeah. Para así no tener un orden establecido Y que la historia no sea lineal ¿Cuál es el problema? Hacer una historia que no sea lineal es jodidamente muy jodido Hombre, ya no, tú puedes no, tú puedes hacer una historia que sea perfectamente no lineal Y... Lineal y luego tener mogollón de cosas aparte, Pero subgrama, es que entonces no tiene no sentido ¿no? hacer mundo ayuda, abierto. Que te ayuda en la exploración. Pero es que entonces no tiene sentido hacer el mundo abierto. Porque entonces deja de quitar ese, esa cosa del mundo abierto. Porque se va a basar en, por ponerlo de alguna manera, un camino recto. Y tú tienes a los lados del camino puntos. Tú pasas un punto, haces una cosa y no vuelves a ese punto para nada. Puedes volver perfectamente porque el juego te indica explorar otra vez ese parte. Joder, sí. te puedo dar el ejemplo más perfecto de esta situación: el Genshin Impact. Vale, pero el, el Genshin Impact... Impact tiene una historia de A a B, que tienes que ir con Venti hasta matar al dragón, y luego uh -huh. tienes que hacer la historia principal, y luego una vez que llegas, eh, tienes todo el rato misiones secundarias constantemente. Sí, pero es que el problema que tiene el, el problema que y... tiene Genshin Impact es el siguiente, que las misiones secundarias son muy repetitivas eso lo primero, y lo segundo, que te obliga a farmear como un capullo. Entonces, vale, literalmente no es... puedes hacer la misión principal si no vas a cargarte 400 campamentos antes. Pero eso es, eso, es, eso es el problema del Genshin. En sí, pero el Genshin te incita te, tienes una historia lineal y un mundo no abierto que te incita a explorar, porque te incita, hostia, esta mazmorra no ha descubierto. Hostia, no tengo estamina suficiente para hacer esto. Tengo que ir a esta parte del mapa, desbloquear la estatua, etcétera sí. Si el Hogwarts Legacy me vas a decir que voy a ir desde la habitación A del ala oeste de Hogwarts a la habitación B, siguiendo a la profesora McGonagall y no poder salirme de esa historia, me das mucha perecita. Sí, o sea, esto es a lo que te voy, que precisamente si haces eso con un mundo abierto, en un mundo abierto, yo creo que hacer una historia lineal no tiene sentido. Además, o se juega al Quich o no me interesa. <risa> creo que sí, eh, creo que sí, te lo digo, como dato. Como dato. Pues eso, pero o sea, al Quich Magel, al que me gusta a mí, no a cuando, esta puta. Cuando, puta, ¿a puta a cuando... un videojuego de eso? Cuando, eso te estamos digo, cuando salga a ver estamos si Estamos trabajando en ello, Borja, estamos trabajando en ello. Ay, ay, a tope. Me tenemos me gusta, cuando salga, a ver si podemos probarlo y demás. Te voy a hacer el spoiler, boja. Estábamos pensando en hacer el Fútbol Manager del Quidditch. Ay, ay, ay, ay, ay. No, me, no me cuentes guarradas. Del Fútbol Manager vamos a hablar luego. Del Fútbol Manager vamos a hablar luego, no os preocupéis. Eh, vale, pues dicho esto, vamos a pasar a hablar de una cosita que creo que a Aitor le va a gustar bastante. Gamificación. Qué bien. Vale, pues esta noticia se basa en explicar los posibles usos, eh, errores que comete la gente a la hora de hablar de este término y demás En base a eh, la visión de un pavo, y luego vamos a discutir sobre la visión de ese pavo en cuestión eh, Como tal, la gamificación... Aitor, me puedes corregir en cualquier momento si me equivoco en cualquier cosa Si digo opiniones no, porque es opinión, no es término, pero si me equivoco en algo me, com me comentas La vale. gamificación como tal, se supone que es la técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los videojuegos al ámbito profesional o educativo Hasta ahí todo bien eh, y un tal Pablo Veiga, vicepresidente de Business Planning and Operations en Etermax Brand Gamification Ha dicho que eh, ayuda a resolver problemas y potenciar experiencias mediante características de los videojuegos En plan, en la vida real Que no se trata de convertir todo en un juego como puede pensar mucha gente Ya que se aplican pues eso, elementos de diseño, psicología y programación y demás Utilizados en el ámbito de los videojuegos a contextos o actividades no recreativas Y que no infantiliza los procesos O sea, no es, ah vale, te lo voy a dar como a un crío que vas de aquí a aquí y aquí Y juegas con estas cosas para que lo entiendas No pero que sí, que sí que se usa como herramienta motivacional, porque a la persona que tiene que demostrar habilidades de cualquier cosa, pues mediante el juego se le hace más fácil que, yo que sé, una entrevista laboral. Eh... También que esta adaptación de procesos está al alcance de todo tipo de presupuestos porque la implementación puede ser, primero, en cualquier ámbito y contexto, y puede ser solo en ciertos ámbitos, estilo parcial, o puedes eh, establecerla a todo directamente y ya está, y crear tu metaverso de Elon Musk, y que existe una evolución, una evolución perdón, natural de la gamificación hacia entornos más tecnológicos e inmersivos. Esto es lo que ha dicho el pavo. Opiniones al respecto, Aitor Marañón. Eh, el problema... Yo creo, o sea, sí tiene razón, pero hay un problema y es a la hora de gamificación, de la gamificación hay un problema que la gente no suele tener en cuenta. Y a la hora, a la hora de la gamificación mucho, el problema principal es la brisa tecnológica a nivel económico. Es decir, una familia que tú incitas a un niño en una aula interactiva a jugar con VRs, a eh, aprender, a sumar, restar, etcétera, con VRs en un entorno interactivo y el niño se lo va a pasar teta, va a divertirse, etcétera Pero ese niño luego, cuando llega a casa, no se puede igual permitir un VR, no se puede permitir eh, una, un ordenador lo suficientemente potente, o simplemente el mismo ordenador que eh, usa el padre para la oficina, usa la madre para la oficina, etc., el niño lo necesita para jugar. Si ese niño al final acaba re... acaparando memoria suficiente como para... Eh, que no, no se permita al padre eh, manejarlo más eh, es un problema entonces, ¿cuál es el problema? que dice este pavo a teoría está muy bien a niveles en plan no prácticos, pero a nivel fantasioso está muy bien pero cuando tú ves eso y piensas eso y implantarlo eso, eso lo implantas en el colegio de Zogui 101 lo implantas en la Icastola de tu barrio y no va a funcionar yo te comento, eh, por ponerte el ejemplo, entiendo el tema de las VR por cómo está desarrollada a día de hoy la tecnología, pero yo en su momento, cuando yo era muy pequeño, muy pequeño, tengo 17 años gente, eh, cuando yo era muy pequeño, yo me acuerdo que para aprender a sumar, restar y estas cosas, yo tenía un jueguito de ordenador, en aquella época que los ordenadores eran como, Buah, wow, what the fuck, eh, que no teníamos casi ni internet en casa, pues yo tenía un jueguito de ordenador que lo que hacía era, tú tenías como un barco, y te iban cayendo eh, gotas de agua o algo, manzanas o frutas, o no me acuerdo, y, y tú lo que hacías era, por ejemplo, tenías un símbolo de multiplicación en el barco, y tenías que moverlo hacia las manzanas que caían, para que, si me tenía que dar 10, yo multiplicase 5, que caía primero, y luego el 2. Entonces, pues este tipo de cosas, no sé si se siguen usando a día de hoy, porque no lo sé, pero si se siguen usando, Significa un cambio bastante vasto de yo que en su momento no tenía ni internet en casa a ahora que la gente directamente tiene VRs. Entonces, ahora que la gente tiene en plan la tecnología que existe y tal, si se siguen usando los sistemas, porque a fin de cuentas son buenos, de hace 8 años, 10 años, 12 años, el problema ahora mismo, en ese ámbito al menos, en el ejemplo que te he puesto yo, es inexistente. No, porque ese problema, o sea al final el problema es que eh, en a nivel estudiantil eh, la gente avanza y tú puedes seguir jugando al juego que jugabas tú cuando tenías 10 años, que lo juego yo también, lo hemos jugado todos, pero eh, yo mi problema, por ejemplo, cuando llegaba a casa, es que yo no podía usar el ordenador de mi casa, porque ese mismo ordenador lo usábamos mis hermanos, lo usábamos todos. Entonces, si tú incitas a una gamificación constante en un aula, tienes el problema de que ese avance que se muestra en el aula, a nivel luego de fuera no lo puedas llevar. Hmm. Yo recuerdo el tener juegos de casa, tener etcétera de casa, y luego para poner a multiplicar mi madre comprarme los cuadernillos de Rubio de, de, sí. de multiplicar. Y, y me jodía y tenía que ir con eso, porque yo no tenía consolas. Claro, entonces ahora la cuestión es, tú ahora estás eh, con la magnificación, estás a tope y hay gente que lo lleva muy bien, yo tengo un conocido por ejemplo que usa minecraft educativo, que, uh -huh. es muy, que es como el ejemplo más claro de gamificación, y se usa muy bien y, lo, y los niños aprenden mucho, pero luego ese niño, si quiere repasar, si le cuesta y necesita trabajarlo en casa, etc., no se lo puede llevar, por ejemplo, a casa. ya Porque, por, porque por ejemplo, minecraft educativo necesitas una, una especial o no sé qué historia necesitas para poder llevártelo a casa. Uh -huh. eh, eso que te digo, lo que hizo este tío es que pff, a teoría suena muy bien y como dirán los Simpsons, en teoría, en teoría funciona hasta el comunismo. <risa> Borja, ¿tú qué opinas al respecto? Pues una gran verdad, la verdad, es que la gamificación como concepto tiene muchas posibilidades pero las ideas luego tienen que llevarse a la práctica lo importante no es tanto la idea como la forma de la idea, que esto también lo escuché una vez a un señor que era gurú de empresariales que decía, lo importante no es idea, tu idea sino cómo lo llevas luego a la práctica pero, pero esto es totalmente, es como la vida misma entonces, lo que ha señalado para empezar Marañón, yo creo que está clarísimo, es decir, que, que si tú, ahora mismo tu enseñanza depende de unos medios o de una Infraestructuras tecnológicas, hasta puedes estar creando una brecha digital efectivamente si no todo el mundo puede avanzar a ese ritmo por no tener los medios económicos adecuados. Yo con la gamificación he tenido un par de experiencias en primera y en tercera persona, ¿eh? te lo puedo decir. Entonces, te voy a poner un par de ejemplos para los cuales a mí personalmente me ha servido como técnica de motivación al estudio. Pero precisamente una de las cosas es esta que menciona el, el chico, lo de la motivación. Claro. Porque, por ejemplo, yo he pensado en lo de Aitor y digo. Vale, o sea, entiendo lo de que la gente no se lo puede llevar a casa, pero a fin de cuentas, el hecho de que en casa no tengas ese dispositivo, ese aparato, ese programa, lo que sea, hasta cierto punto en niños pequeños obviamente te motiva a ir a clase que eso es algo que es muy jodido de conseguir en muchos en muchos casos y muy a edades muy tempranas pero igual eso es un poco hambre para hoy hambre para mañana eso es le estás sobreestimulando y cuando llegue una etapa un poco más avanzada en la que en la que vea que no todo es jugar chapa pues es decir al final es lo que dice Íñigo tú puedes por ejemplo ponerme a hacer sumas y restas multiplicaciones eh, con una gamificación y un juego y digo, uy, qué divertido, uy, qué tal y llega a la eso, llega a bachiller, le tienes que hacer una derivada y el pavo ve que no puedes pulsar al control X para <risa> o sea, hacerla sí. y dice... Claro. Pues ¿Qué mierda no Sí, hay, hay que tener presente eso, que bueno pues efectivamente que no se puede llevar luego a la vida real, como precisamente decías tú, que decía este experto, que esto no se puede trasladar directamente a la vida real, pero cogiendo determinados supuestos que funcionan, no todo funciona, pero hay cosas que sí si pueden funcionar, pues sí que puedes hacer un poquito más sencillo el, el hecho de que los chavales entiendan mejor a veces lo que les explicas, o tengan más motivación para aprender, o simplemente su cerebro retenga, porque muchas veces el hecho de que te expliquen las cosas de una determinada A o B manera de de la A manera, a lo mejor no te has enterado de nada o no te ha resultado interesante, con lo cual tu cerebro no lo retiene. Y de la forma B, simplemente con haber empleado una cantidad de tiempo muchísimo menor, has conseguido un resultado muchísimo menos, muchísimo mejor porque esa persona se lo ha pasado bien, se ha entretenido, se ha motivado y con eso lo ha aprendido. Y a partir de ahí, ya el resto ya no es gamificación, es aplicar el concepto en la realidad, con unos exámenes o en un trabajo que no tiene nada de gamificación. Pero eso ya, ya cambiar el modelo que hacer. educativo es un poco más. Uf. Claro. Es que es lo que dice Borja, al final la gamificación tiene que ser una herramienta adicional a un, un, trabajo, un trabajo que es constante, que es eh, un profesor in, eh, motivado, un profesor que da una lección y que como premio o como añadido para poder trabajar eh, ciertos conceptos de manera más educación, más como para recordarlo más fácil, puedes usar perfectamente la gamificación. Pero si no tienes una base, o sea, no puedes plantearte todo un sistema educativo en base a la gamificación. Uh -huh. Porque entonces creas una, una brecha digital suficientemente grande como para que en ciertas personas no lleguen a ella. Y dos, eh, lo que también ha dicho Íñigo, creo, creas una sobreestimulación estudiantil que al final uh -huh. eh, cuando llegas a llegas a la universidad y te encuentres al profesor del PowerPoint, Vas a dejar la carrera. Porque volver. no te vas a encontrar la sí, motivación. Sí, es así. El a profesor de PowerPoint lo tengo yo ahora. <risa> o sea, <risa> quieras o no, la educación ya sigue dependiendo en un gran porcentaje, no voy a decir cuál, de, del profesor, del sistema educativo, del modelo nah. de, de, de dar la clase. Pero tienes de, de todo. ¿eh? O sea, dentro de ese margen tienes de todo. Quiero decirte, claro. eh, el, el sistema educativo está ultra regido. ¿Por qué tienes que dar? Que no, que es importante, que no, que entra y que no. Y ya está y te jodes. Pero tienes mil y una maneras de, de darlo. Dentro de lo que cabe también, obviamente. Si tú tienes que dar tal temario por ponerte un ejemplo en asignaturas como biología, en asignaturas como química, que son teóricas más no poder, pues es lo que hay pero en idiomas, por ejemplo, puedes tomar esa, ese acercamiento de una manera mucho más diferente porque hay un problema muy grave y es que en idiomas tener conocimiento es mucho más jodido porque cuando tú empiezas preguntando el por qué esto es un complemento directo y no indirecto eh, por poner un ejemplo pero vaya, que en idiomas hay mucha más excepción porque no todo es al pie de la letra Casi todo tiene muchas veces un matiz muy subjetivo Entonces ahí ya sí que a lo mejor puedes entrar de una manera más diferente, aparte de que tengas que saber un momento porque tienes que saber una burrada, pero eh, puedes, digamos, tomar la clase y llevarla por un sistema algo diferente No, y que hay más factores que influyen, está el ritmo de la clase, el nivel de conocimiento previo que pudiera tener adquirido cada persona de las que están allí tú tienes al final que llevar el, el, un ritmo homogéneo que no va a valer para sí, pero no, quien eh. esté demasiado adelantado, sí, demasiado no. atrasado son muchas variables, son muchas variables por eso hay que, como se suele decir, hay que ir caso por caso y hay que medir los casos en los cuales un experimento de estos puede resultar exitoso que puede resultar exitoso para un colectivo de personas y para otros no, en sí. la misma asignatura con el mismo profesor. O sí. sea, son variables que no, lo que no hay que utilizar es algo como si fuera la, la cura del cáncer o la vacuna de ese el problema, problema y a partir de aquí todo así. Pero o sea, eso es precisamente el problema, que tú tienes un profesor para 30 alumnos. O sea, uh -huh. el, el tema de estudiar caso por caso, claro, tienes que llevar un ritmo homogéneo, pero a lo mejor hay alguien que necesita que vayas más lento y alguien que necesita que vayas más rápido. Así es. A lo mejor ya sí. no es cuestión de adaptar la clase como tal, de, ah, pues esto lo hacemos a este ritmo y pista, ni de adaptarse al más lento ni de adaptarse al más rápido, sino de ir con cada uno a lo que necesita. Es decir, tú das tu explicación, das tus cosas, pero si el que va más avanzado quiere ir más avanzado y necesita por su velocidad mental ir más avanzado... Tú dale la explicación que requiera, que eso es algo que me ha pasado mucho como experiencia personal. El vas a preguntar algo y te dicen, no, lo damos dentro de tres temas, ya, pero es que yo te lo estoy preguntando ahora. Oh. Y el que va más lento, que le dices, eh, oye, es que esto cómo era, eso lo dimos hace tres temas, ya, pero es que yo te lo estoy preguntando ahora. Efectivamente, el, el tiempo a dedicar, pero como eso digo, eso es un grave problema. Del profesorado. Eso es un grave Eso es un muy grave problema. Porque me han pasado ambos. O sea, me han pasado de, de preguntar eso, lo mítico, del, oye, eh, esto, no, eso lo vamos a dar en no sé cuándo. Sí. Ya, pero es que yo te lo estoy preguntando ahora y, oye, y me lo explicarás y no lo entenderé, pero me da igual. Quiero que me lo expliques ahora, que es el problema. Y el, oye, esto cómo era. No, pero es que eso ya tenías que saberlo. Ya, pero es que no me acuerdo. Es un grave problema, eso, la verdad. Y respecto a la malquilibración, lo que tú has dicho, o sea, puede que dentro de un colectivo a ciertas personas les... Sea útil, a otras no Puede que descubras que gente a la que le cuesta muchísimo algo Le resulte todo muchísimo más fácil Y a gente que dirás tú, buah, le cuadra muchísimo este, si le cuadra muchísimo este sistema Resulte que ni para atrás Y también te puede pasar incluso que dos personas que dices tú Son prácticamente idénticas Si a este le va bien, al otro le va bien A uno sí y al otro no mi, mi conclusión, como, como parte de, de, de profesorado, que es desde donde lo puedo ver más, es que es un recurso más y que evidentemente no hay que tener miedo a experimentar en la medida de lo posible y con si él. si sale mal, sale mal. Oye, lista. Para, eso es, pero, pero nunca cerrarse a todas las posibilidades que ofrece cuando las ofrece. tú ¿estás de acuerdo? Sí, pero hay una cosa con la que no estoy de acuerdo con lo que has dicho, que es, por ejemplo, que eh, yo creo que el, el, los idiomas no puedes usar la gamificación para enseñarlas, porque un idioma no se puede explicar con sota caballo rey, yo creo que la gamificación es prácticamente sota caballo rey porque la gamificación te enseña a ampliar conocimientos te da formas interactivas de establecer un contacto con la materia que se enseña y un entorno jovial en el que puedes jugar, entonces si es una cosa que es tan extensa como un idioma no puedes gamificarlo creo que es lo que mejor, cosas como química, matemáticas, etcétera sí que son como que son más Supongo sota caballo rey porque que son que ciencias Plantearlo, sí. aparte de eso, sí que también. Plantearlo de la siguiente manera. Tú sabes que hay un juego, por ejemplo, que ya sé que puede ser en plan raro o tal, pero tú sabes que hay un juego que es de escribir cartas a gente <ríe> random, literal. Sí, pero. Vale, o sea, en ese aspecto sí, pero ese aspecto al final. Eh, ese juego, por ejemplo, yo no lo usaría en una clase. Vale, no, o sea, entiendo, entiendo que no lo una clase, pero o sea, hay juegos de escribir cartas. Hay sí, sí, cualquier no, no, cualquier te, juego no te, que tenga no, una historia, no, si no la historia se cuenta que... en un idioma determinado, te sirve para sí, aprender. No, pero no te, o sea, no te digo que un, una gamificación no sirva para un idioma. O sea, sí que hay conceptos y que tendría que analizar juego para juego <ríe> y que puedes llegar a, a hacer juegos que te pero sirvan. Pero que es más útil en nosotros Pero es que yo te estoy diciendo que el problema es que la, la, la, la mayoría de la gente que usa la gamificación en, las, en, las, en los institutos o en las, en las escuelas, lo usa para ciencias. Vale. Eh, claro, si tú lo usas para ciencias y lo usas de forma adecuada te sirve, pero lo que dices tú, esa gamificación tiene que tener unas bases que tiene... O sea, el, el problema de muchas veces de la gamificación a la hora de esto es que la gamificación no tiene niveles. Claro, es lo que es y pista. Es lo que es. Entonces, a la persona que vaya adelantada, el, el, será un speedrun de, del juego de la matemática. A la persona que vaya atrasada, se va a frustrar porque no, ya no solo es que no les haga una cosa, es que tiene una una representación visual de que no está sabiendo sobre un conocimiento que el resto de la clase lo está absorbiendo y eso le va a crear una mayor frustración y le va a crear un mayor, eh, pero, eso un mayor con, pero eso te pasa también con la explicación de PowerPoint Sí, pero al final tú si tú ves que la peña está llegando ¡Buah! Llega al nivel 35 del ejercicio de mates ¡Buah! Llega al nivel 62 y tú estás en el nivel 3 porque no sabes hacer el nivel 3 es como ¡Bro! Esta gente está dando el el 65 y estás viendo visualmente y tienes una argumentación, si, es, si la gamificación está siendo usada como herramienta solamente para base estructural de, un, de, una, de una enseñanza, va a, ser, va a acabar siendo el problema, o va a ser uno de los mayores problemas para mí, del fracaso escolar. Pues nos quedamos con esa declaración por parte de Aitor, y creo que con esto podemos concluir el, el género y pasar a la siguiente noticia. Y seguimos con Potencia de Fuego, porque Sony prepara la expansión de PlayStation en el mercado de PC, algo que ya sabíamos, pero que vamos a reiterar. Sony busca un director senior, actualmente de planificación y estrategia de PC, que será responsable de la estrategia y la actividad comercial dentro de las ventas del canal global. Trabajará con varios socios, entre ellos Epic, Steam y muchos más. Y actualmente títulos como el Horizon Zero Dawn, God of War o Days Gone ya están disponibles en PC. Eh, Aitor, yo recuerdo hace tiempo aquella frasecita tuya de... ¿Se va a pegar una hostia? Y quiero saber si la repetirías. Eh, a día de hoy Sony se va a pegar una hostia. ¿Con el <risa> mercado de PC? No. ¿Por qué? Porque tienes un pre, tienes un, una base ya estructurada que no va a ser tanta hostia. Yo creo. ¿Qué base estructurada? Porque aquel, aquella vez la base estructurada que no teníamos era el Xbox Game Pass. Vale. En aquella época Xbox Game Pass no tenía, lo que, no tenía los servicios que tiene ahora. Ahora que, ahora que sabemos que la gente puede jugar a Xbox en PC y que tiene exclusivos de Xbox en PCs a base de un stock mensual, yo creo que Sony, si sigue un mínimo de esa estructura, sabiendo lo que es Sony y sabiendo la cantidad de gente que adora, sobre todo en Europa, ¿eh? Y, en, por ejemplo, en España o en donde sea, adora mucho más por encima Sony que... Que, que Xbox? Yo creo que no se va a pegar tanta hostia. Borja, el jugador supremo y masivo de Gran Turismo exclusivo de PlayStation, ¿qué opinas de esto? Pues aquí no veo que ponga Gran Turismo, así que como yo no soy jugador de... No, pero, pero me refiero, estas son las tres de base, pero que se añadirán más, supongo, claro. ah Pues vuelvo a lo mismo, en el mercado de PC está muy bien, cuando tenga un PC potente yo te aviso. Pero ahora mismo <risa> mi PlayStation funciona bien en la PlayStation tu playstation funciona bien en la playstation, hostia, ¿puedes jugar a la playstation en la playstation? Sí, Increíble. y además con una playstation <ríe> Impresionante, absolutamente definitivo Íñigo no puede más con su vida No, no, no ¿Qué, eh, ¿qué opinas tú al respecto? Todo bien <ríe> Creo que Íñigo no está mucho por el labor hoy De las vale. switch cuando hablan, ¿no? Eso es lo que está preguntando Íñigo, Íñigo. ¿Eh? Que de la Switch cuando hablan, ¿no? De Nintendo. No, yo, yo estoy pensando, Aparte de, de la Switch cuando hablan, yo estoy pensando... porque pues, pues, Sony tiene para el PC, pues bien. Pues, me parece bien. En eh, la presentación... ¿Habrá presentación de Play este verano Aitor Manañón De nueva Play no, creo. No, de, ¿sabes? de nueva Play no, pero de... Epi... Un follow, gracias. Eh, de nueva Play no, pero sí de juegos de Play y demás. Eh, eh, te diría que sí, sí. Sí, porque han sacado cositas, pero han sacado cositas a cuenta gotas y creo que en, yo hace mucho que no recuerdo una presentación gorda de Play, no sé vosotros. Vale, ¿y tú crees que en esa nueva presentación, que aparte de presentarnos el nuevo PlayStation Plus, se nos presentará algo sobre lo que se va a migrar a PC? Mm, creo que no. Creo que la migración a PC no la van a hacer a bombo y platillo por el hecho de que si es un fracaso, luego a esto a Sony le repercute mucho. Entonces creo que va a ser un poco más... Eh, con control bastante más medida, bastante más... A, pequeño, a pequeños pasos, etcétera, para poder luego mirarlo bien y mirar la escala, ajustar precios, ajustar cantidad de juegos, ajustar qué juego sale en, el, en este pass, o lo que, si hacen un pass. Claro, que estamos hablando aquí de pas cuando igual no sabemos. Bueno, el el pas actualmente, bueno, actualmente, que va a salir el 22 de junio, creo que es el PlayStation Plus, el nuevo, ahí es donde tenemos ese pas, por decirlo de alguna manera, pero sigue siendo para Play, no tenemos nada para ordenarlo. Claro. Todavía. Porque entonces para PC todavía estamos autorizando, y la teoría está bien, y, y creo que es correcta de decir que va a haber un pas para Play en PC, pero yo creo que van a hacerlo un poco más en bajo radar para medir un poco eh, cómo qué tal sale. Vale, vale, bien. Sí, me parece lógico. ¿Tú qué opinas, Borja? Eh, que sí a todo. Sí a, sí a todo, como, como, como, como PC, los ordenadores. Eso sí es, a, sí todo. a todo. Perfecto, pues entonces con esta conclusión pasamos a la siguiente. Vamos a hablar de un móvil gaming, el Poco F4 GT. Ahora lo no entenderás. Eh, este móvil llega a España, aparentemente en otros sitios estaba, eh, entiendo que en China, porque la empresa es china, eh, desde 600 pavos. ¿Poco es Xiaomi? Sí, sí Poco es, Xiaomi. es, esto, esto es poco, de de Xiaomi. Esto es un poco, de hecho. Esto es un poco, gente. Ah, bien. Literal. Pues, pues que poco pesa. Joder. Estaba esperándolo. Gracias, eh, Iñigo. Está, él Tiene un diseño enfocado al gaming con pestañas magnéticas y configurables. Entiendo que como triggers, en plan gatillos. El diseño fino de 8,5 milímetros y peso de 210 gramos. Hasta aquí todo bien y ahora es donde entran las diferencias. Va a estar disponible en tres colores. Hasta sido todo guay. Y la carcasa tiene iluminación LED. Lo que me interesa. La batería es de 4700 miliamperios. Lo cual es bastante gordo para un móvil de esta generación. Y consta eh. de sistema de carga rápida. ¿Qué? Una cosa, una cosa, una cosa, cosa. niego. Uh -huh. Re recuerda ponerle el hashtag porfa, que luego se nos olvida. ¿El qué? Que le pongas hashtag CAF en el, el directo ah. y luego... ¿cómo? Vale, sí, sí, no te preocupes que ahora lo gestiono No entiendo ¿no? nada. No, sigo, sé, sí, tú sigue. Ah, vale, sí, acabo de entender. Eh, bueno, que son 4700 mil amperios. Pero que consta de sistema de carga rápida de 120 vatios. ¿Qué significa eso? Que cargas el móvil en 17 minutos. 17 jodidos minutos. Eh, luego, hay un esto tiene un término, pero no me acuerdo cómo se llama. El cargador tiene una forma de L para que se pueda seguir utilizando durante su carga. Eso tiene un nombre, ¿verdad, Íñigo? Eh, no. Que yo sepa, sí. Cuando los cargadores y demás tienen forma de L, en tiene que salir recto, hace pa. De no, lado. no te preocupes, que ya tenemos puesto lo que tenemos. Joder. Eh, tiene, un motor lineal, tiene un motor lineal. Tiene un motor lineal, <risa> Cyberengine, que ofrece diferentes rangos Por de vibración de moja, durante el tapado. juego. Esto es, esto, es bastante, eh, esto es bastante gordo. Eh, un móvil que tiene diferentes rangos de vibración. O sea, eh, de toda la vida el móvil vibra y pista. No tiene más. Señora, sí, señora, sí. Eh, también tiene sistema de refrigeración integrado Liquid Cool 3.0 y altavoces en la esquina superior izquierda e inferior derecha para que no seamos gilipollas y cuando agarramos el móvil para jugar así, los tapemos. Que es lo que estoy haciendo eh... yo ahora mismo. ¿Cuál es lo que quiero decir yo de todo esto? Eh, lo guay, vale. A ver, perdón, perdón un segundo. Que es que yo me estoy perdiendo... Eh, hasta, hasta ahora yo pensaba que quien le comía los huevos a Xiaomi era Borja en esta casa. Y saber lo mejor, ahora? que yo tenía otra noticia relacionada con Xiaomi también, de que Xiaomi ha presentado un mando tipo el mando de la Play o ah, de la sí. Xbox también. Sí, pero es que, ¿qué cojones? Mandos hay 400 ya y mandos adaptados y para jugar. También. Sí, pero... No móviles gaming de este estilo. El, el, el auténtico móvil gaming era el Nokia Engage. Todos los que venían detrás de él ya no valen nada. El snake, nada. el puto snake de, del Nokia, Hazte ah, un mic drop, venga. Hazte un mic drop. Taca, justo, iba, justo iba a preguntar, eso, eso es importante, Justo iba a preguntar precisamente tu hermano, Íñigo, eh, por la temperatura. ¿Tiene sistema de refrigeración integrado? Oak. No, Oak, no. ¿Tu móvil tiene sistema de refrigeración integrado? <risa> no. Mi móvil sí. es de puto aluminio. <risa> ya está. La, lo que me interesa a mí. Eh, Aitor, Dime. ¿Queremos móviles gaming para jugar a videojuegos gaming en el móvil? No. Sí, ¿Por, no, no, no, no. ¿Por qué? Está. Es que esa, esa es la gracia. Es como, vale, si sí, quieres un móvil gaming que sea totísimo para poder jugar a videojuegos. ¿Qué videojuego te exige tanto como para que necesites un móvil que tenga regulación de temperatura con no sé cuánto y no sé cómo? ¿Qué móvil te exige? O sea, ¿qué, qué juego te exige? A hecho? lo mejor ninguno porque no hay móviles hechos para ellos. A o sea, lo mejor. es primero ningún... el huevo efectivamente, o la gallina? Efectivamente, tú haces videojuegos eh, para los eh, móviles eh, que existen. No móviles para los es, videojuegos que existen. Eh, escúchame, escúchame, escúchame. ¿Cuándo juegas tú un juego de móvil? Mira, te voy a poner en cuatro, el baño. Tres escenarios en los que tú juegas a un juego de móvil. El baño, ¿verdad? el tres, baño tres, y luego el baño. Cagando. <risa> Esperando la comida. En transporte y, público. Y en clase. No, y, y en transporte público no porque no, si estás no jugando, en clase se juega al baño of no Te saltas la palada. O sea, eso es verdad. Pero no, <risa> no, no, no. En clase, en clase se juega al baño no el transporte público. Coge tú tu bus de Vitoria Bilbao. Hmm. pero Eso no es transporte público, eso es transporte ya... Eso es otra cosa. En ver Se tarda público media hora es en la es en la es que sea transporte de larga distancia. La cuestión es, ah, la industria me, de los me, videojuegos perdón, móviles... Inciso, viene un americano y nos, y nos parte la... Bueno, de hecho, viene un, un, un, un cualquier persona del mundo y nos parte la puta cara. 60 kilómetros, transporte de larga distancia. <risa> sí, sí, sí. O sea, es brutal. En, fin. y, en Cuba, para cruzar la Habana de una esquina a otra, te tienes que hacer 60 kilómetros. O sea, fíjate. Eh, la gracia de todo esto, ¿cuál es? Eh, pues muy simple. Eh, la industria de los videojuegos móviles está creciendo muchísimo por, un, por una cuestión muy simple. Que se llama microtransacciones. El juego es gratis de base y luego pagas por eh, conseguir más niveles y avanzar más rápido. Entonces, claro, al tener ese acceso que es, primero, que no necesitas una Play de 500 pavos o eh, un ordenador de un 1200 o, o... Sí, pero un móvil más o menos decente. Yo puedo jugar en esto a prácticamente cualquier juego, porque de hecho he jugado al jodido LOL de móvil y son como 180 pavos. Mm. Es bastante más asequible. Y aparte de que el móvil tenemos casi todos porque es una herramienta de comunicación. O sea, tú con tu Play, no me llevo mi Play por la calle para llamarte con la Play en voy. la oreja, ¿sabes? Pero el móvil sí. Entonces, como tiene multifunción, al ser una de las funciones el gaming, cuanto más enfocado esté a gaming, pues mejor juegos puedes jugar con él, además de hacer tus funciones habituales de mandar WhatsApp, de escribir correos electrónicos y de recibir llamadas. Sí, sí. O sea, es. entonces la cuestión es, ¿la industria del videojuego móvil está creciendo? Muchísimo. Eh, Salen al día ¿cuántos mil juegos en la Play Store? Demasiados. Eh... ¿También eso implica que cada vez hay más juegos de menor calidad? Sí. Y más. Eh, ya Mira. no clickbait, sino adbait. Escúchame, escúchame. O sea, anuncios falsos. Sigo, sigo a un youtuber especializado en videojuegos y hay una cosa que es muy graciosa. O sea, especializado en videojuegos y análisis de videojuegos. Y escúchame, tiene un vídeo solamente de analizando juegos de móvil. Entonces, ¿me estás diciendo ¿Estás que hablando tengo... de Byte Byte? Sí. Vale. Me tengo que gastarme. 600, 700 y hasta 1.000 euros para jugar a Payaso zombie Miedo 2 La venganza eh, La venganza payaso. O, o coches, trans, coches transformadores, el bicho Payaso el zombie te, Miedo, eh, horripilante, corre, abuelita miedo cor, Corre en París, ¿sabes? Es que es verdad, o sea, tienen esos títulos, no es una coña yeah. es, es brutal, es brutal, es absolutamente brutal Pero sí que es verdad, la cosa está, o sea Piénsalo de esta manera, no hay mucho juego bueno de móvil, en eso estamos de acuerdo, y de hecho, esa mierda de juegos ocupan 50 megas y te salta un anuncio cada 3 segundos, pero, y ni siquiera es lo que esperas, y de hecho luego están los anuncios falsos, pero bueno, eh, la cuestión es, si tú creas móviles mejores, también puedes crear videojuegos mejores, por lo tanto, instas a que las empresas tochas que verdaderamente tienen materiales, recursos y cosas y gente para hacer videojuegos mejores a que hagan videojuegos mejores para móvil porque de otra manera, si yo tengo un juego que mm, o sea, si yo tengo un móvil que un juego medio eh, me lo corre a 15 FPS pues no voy a poder crear un juego medio que ocupe 500 megas y jugarlo en móvil porque no hay un móvil que pero soporte es, ese Pero juego. es que vamos a empezar por la premisa: no me interesa un, un juego mejor para el móvil. Es decir, eh, no me voy a poner a jugar un gran turismo en el móvil porque por mucha gráfica y por mucha mierda que me le ponga, faltan los periféricos, eh, me, me falta la interfaz. Entonces, por eso que a veces estoy más mando. Che, che espérate, que voy a jugar al Cat de Rope en Full HD en 4K. O sea, che, chicos, es que no, que pero a día de hoy existe Lo de móvil, existe el Pokémon GO, que creo que había de hoy ocupa ya 550 megas, existe el... Sí, pero ha ocupado 550 megas porque los de... Eh, ¿Cómo se llamaban? Ya, al al está, Pokémon, está... Pokémon GO y rollo si tipo Ingress, ¿no? eran sí. los únicos a los que les veía algo de potencial, porque realmente daban algo que no podías obtener. Pero necesita un, necesita potencia, a fin de cuentas. O sea, está tirando, no, está no, tirando no, de no, GPS, no, de cámara RAID, de No necesita potencia, porque los de Niantic son unos capullos y no saben optimizar sus videojuegos. es No necesita, no, necesita no, no, potencia el Pokémon GO, además la peña no está jugando, dime una persona que juega Pokémon GO decentemente, te digo yo, y he sido yo persona que literalmente se ha hecho 6, 25 kilómetros andando o prácticamente una maratón entera para jugar Pokémon GO, y estaba en grupos de Pokémon GO, o sea, juega Pokémon PRO, eh, ni, uno juega, ni uno juega en VR. Vale, te voy a decir, no, es que la cámara RAM en verdad no se juega, eso es verdad, eso es, eso es completamente cierto. ¿Para qué eh, necesitas optimizar tanta? La realidad aumentada para nada, sí, pero te voy a dar tres nombres, ¿vale? Tres. Uno, League of Legends de móvil. Bueno, no te, te, te voy a dar la, No necesitas la mitad de recursos que los que tiene ahora y no necesitas un móvil de 600 pavos con lo que dices tú. Pokémon Unite. No necesita nada de eso, tampoco. Y luego, ¿cuál es? Ah, sí, PUBG. Tampoco. Bueno, Fortnite y Asphalt 8 Airborne. Eh, ¿Cuál es la puedo, cuestión? Pero, pero, si pero te, puedo pero, jugar todos esos juegos de aquí y así los tira. La cuestión es, si tú te pones a plantearlo, yo jugué en su momento al Fortnite de, de móvil hace como 4 años en un iPad a hacer dos, que por aquel entonces era relativamente decente, es decir, había salido hacía cosa de tres años. Eh, ¿Cuál es la cosa? Tú te lo planteas y lo miras y verdaderamente los FPS son bajísimos y la calidad es prácticamente nula. O sea, la idea es que puedas jugar a un juego de nivel de ordenador en un móvil, con los recursos pero, del móvil. ¿Para eso tienes un ordenador? Claro, pero es que yo a lo mejor no me puedo permitir 1.300 pavos en un ordenador que pueda tirarlo. ¿Y, y en un móvil sí? ¿Que te va a costar igual? No. Esto es la mitad. 600 pavos es solo la gráfica. ¿Sabes a qué juego de PC he jugado yo en mi móvil? Al GTA San Andreas. <risa> <risa> y, me, ah, y, me lo, y, y me lo pasé, me lo hice, me lo hice <risa> entero, o sea, toda la ¿Sabes historia. qué? De... Yo me he jugado aquí a todos los Pokémon hasta la fecha. La cuestión es: tú ves el Pokémon Unite, ves el PUBG, ves el Fortnite, ves el LOL de móvil, y tú ves que tienen unos fallos de mmm, HUD, unos fallos de eh, tasa de refresco bestiales porque están en un móvil. Es que pero se sí. deja de vendernos que nadie va a jugar al móvil, macho La industria tocó. no hace más que creer La industria va a querer jugar al móvil Ninguna industria quiere jugar al móvil Sí, porque la es free to play quiere jugar a llevarlo fuera Y llevar, la, llevar las cosas portátiles Para eso se ha creado Steam Deck si Pero es que, nadie quiere pero jugar. es que Steam Deck eh, son eh, ya eh, una puta burrada de pavos No, pero una puta burrada de 400 no son 400, 400 pavos el steam deck, sí, bueno, son, son 400 pavos el steam deck, ¿de qué? ¿de 64 el, el, el gigas? Base, sí. ¿de 64 sí. gigas? ¿qué haces con sí. 64 gigas? ¿Y, ¿y qué haces con un móvil de 600 euros con estas eh, con estas características? Y es, mi sí y, es. Y, y es que la otra cuestión es lo mismo eh, lo mismo, lo que acabas de decir tú, el problema de los videojuegos de móvil no es que necesiten más recursos, es que infrautilizan los recursos y además eh, si me empiezas a mirar en plataformas concretas, los juegos para móvil, para Android, son terriblemente ineficientes porque hay tanta segmentación... ¿Como cuál? Mm, ¿Cómo segmentación? Eh segmentación a nivel de hardware, o sea, hay tanta variedad de hardware. Ese los, es el problema, claro, móviles, que tienen que generalizarlo. En los móviles Android, que, que, no hay, que no hay puta forma de hacer algo que esté optimizado. En iPhone tienes juegos más o menos decentes, pero los que están los que son decentes son los que están en Apple Arcade, porque si no están llenos de, de publicidad. Entonces, lo, lo que no se puede pedir es todo en esta vida. Es decir, quiero un móvil de 600 euros para jugar a, a juegos tochos que encima no tengan publicidad y encima sean gratis. Hombre, yo, a la ver, premisa, la que premisa que, que ¿a qué estamos jugando. La premisa es las empresas tochas la la premisa es las empresas tochas hacen videojuegos de móvil que pesan mucho porque habitualmente vienen de videojuegos de PC que son gratis con microtransacciones sin anuncios y que obviamente vas a necesitar algo relativamente tocho para jugarlo. Yo, yo te voy a decir una cosa para, ya para avanzar con este tema. Eh, los de Valve no son gilipollas Y los de lo Valve cuando, cuando ponen su dinero en algo Es porque de ese algo le van a sacar mucho más dinero Cuando nadie vendía juegos por internet Fueron los primeros en decir Mira, esto va así Y de hecho empezaron a vender cajas de plástico vacías Con un puto código que es como yo me compré El Counter Strike 1.6 Ojo, hace 20 años Que no te lo voy a negar Espera, espera, espera lo que te, yo te digo es, si Valve ha decidido ir por el modelo Nintendo Switch, es porque esa es la vía para el videojuego en movilidad. También se pueden equivocar, que no o sé sea, decir que... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, pero tú dile a Dave que... Newell a ver, si, a ver si los últimos 25 años ha estado equivocado. Dave Newell se dile come a... tus hamburguesas ¿tú del ¿tú McDonald's cuando ves una caja de los del últimos cauta? 25 años ha estado equivocado? Pero es que el problema es que tú... Eh, el... Todos los juegos que vas a llevar a móvil, todos los juegos que vas a hacer, el, el, el, no digo el 100%, es que estoy seguro de que el 150% de los juegos de, que quieres tú para llegar a ese nivel de sofisticación de móvil van a ser juegos que son eh, cosas que perfectamente los puedes jugar en un PC. ¿Qué vas a decirte? ¿Qué vas a cogerte un móvil de 700 pavos, 800 pavos, o lo que me apoyo que cuestes, cuando perfectamente puedes cogerte un ordenador por ese dinero? perfectamente ya. puedes coger un ordenador pero positivo. un móvil ser un, no de... un ordenador que te tira la polla pero perfectamente puedes cogerte un ordenador por ese dinero a eso es a lo que te voy que un móvil de alta gama cuesta lo mismo que un ordenador de baja gama muy bien pero un móvil de alta gama ¿cuánta gente lo disfruta? ya, pero como es un ordenador de baja gama ¿cuánta gente lo disfruta? ya, Yo pero como es portátil pues ordenador... como el móvil es ah. portátil y lo tienes todo el rato por lo que he dicho antes de que tiene varias funciones es multifuncional pues al mismo también. tiempo es incluirle bueno, una un función más también es multifuncional por sí, favor. pero no portátil ¿Y un portátil qué es? Un, ¿Tú ah, vas, un portátil. ¿Tú puedes, tú puedes que ir por la calle jugando al Clash Royale así con el portátil abierto? Claro claro. Ya, pero no. Es que pa, pa, pa, pero en si el voy autobús a jugar al Clash Royale no me voy a gastar 600 pavos en un móvil. ¿Eh? ¿Es que, si voy a jugar al Clash Royale ¿por qué me tengo que gastar 600 pavos en un móvil? Claro, Coño, te he dicho claro. Clash Royale por decirte Clash Royale. Pero es, decirte, es que clave. estás poniendo ejemplos de juegos que no va a ir huevo en de OptinZone y la industria del móvil va a morir. ¿Por qué? ¿Por qué va a morir? Porque la industria normal ya se está yendo a, a los juegos portables y para eso se ha creado Steam Deck, para eso se, se está haciendo la Switch otra vez, en su, se, se pasó de la, de la Wii a la Switch Y no te descartes de que en, de aquí a ponte 10 años o 7 años eh, Vuelva una PSP A eso a eso era lo que te iba, que claro, eh, Valve está con su Steam Deck Xbox no tiene nada como tal, o sea, Microsoft, no ¿Microsoft con ¿Microsoft solas portátiles? No lo... No Tienes la pantalla esta para el Xbox SS, pero qué patata eh, Luego tenemos a la Switch y Sony tiene... Pero Sony ya lo hizo eso antes, con la PS Vita y con la PSP. Claro, pero, pero eso esos, esos son con, eh, cosas exclusivas de consolas que van a ir a un paso de ir a la portabilidad, porque es lo que la gente está demandando ahora. ¿Vamos pero a esperar una nueva consola portátil de Sony? Yo te digo que en un futuro de aquí a seis años yo creo que sí. Vale. Porque en ningún momento van a sacar la Play 6. De, de hecho, momento al menos no. Pueden sacar eh, la Play 5.5, por ejemplo. Uh -huh. y yo creo que en algún momento sacarán la portátil, debido, sobre todo, viendo eh, si Valve se pega una hostia o no ¿Play si 5 Valve Pro? Se... Pues probablemente, eso igual incluso te digo antes que sí pero si Valve se pega una hostia o no, Sony yo creo que se va a plantear sacar la portable ya está, pero lo que nunca vas a hacer es definir que la industria de los videojuegos va hacia el juego móvil porque eso es... Eh, no es que va, pero sí que está en crecimiento, raya. a fin de cuentas en crecimiento está Sí, sí, y, sí, o sea, y los datos eh, te lo dicen, eh, vaya. El crecimiento es de jugar a monas chinas a monas chinas 3 en, <risa> en 4K, ¿sabes? Hasta aquí Vamos a hablar de una empresa revolucionaria que ha sabido ver el futuro, adelantarse, anticiparse y crear tendencia... Señores, vamos a hablar Ver de. Ver el Nintendo. futuro, ahora hace 15, 15 años. años. Vamos, hace, ahora dilo sin llorar. Vamos a hablar de Nintendo, porque una vez más Nintendo ha vuelto a hacerlo. Han revolucionado el mundo del videojuego con un nuevo título. Que de hecho está saliendo ahora mismo. Está recién Revolucionado. Mar a sus Saca tiendas. El contador. Hace 15 años. Hace 15 putos años. Estamos hablando de Nintendo Switch Sports. Hace 15 años. El juego más vendido para la Nintendo Wii. Porque la regalaban. En la Switch. Porque lo regalaban el con mismo la Wii. un juego que hacían hace 15 años otra vez. Literalmente ¡Correcto! sí. O eh, eh, sea. Pues. Yo no me quejo, sinceramente. Pero no, si yo tampoco, pero ahora, ahora que revolucionario decir mis juegos. Literalmente que Nintendo lo ha vuelto a hacer. Literalmente, el juego lo ha vuelto a hacer. Nintendo lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a hacer claro que sí, señor. Un aplauso para Nintendo. Pues sí, efectivamente, como decía Gaiska, hace 15 años que salió la Wii con ella el Wii Sports, eh, que básicamente fue el juego más vendido de toda la historia de la Wii Porque Sports. lo regalaban con la consola Aléjate del micrófono, payaso Lo he hecho a propósito eh, también salí del, del Wii Sports Resorts, con diferentes juegos, unos añitos después, el Wii Sports Resorts, al estaba muy bien. Lo tengo yo, de hecho, no tengo el Wii Sports y tengo el Resort Yo tengo todos los que quieras, piratita baby. Eh, ¡Oh, venga! Eh, como ya no hay sensor de movimiento, ya no hay apuntar a la pantalla, lo que el sistema que han implementado es un poco como el del 1-2 Switch, es decir... Utilizando los eh, sensores de los Joy-Con eh, Con seis deportes Tenis, bolos, fútbol Eso te va a gustar, eso te va a gustar Voleibol, I don't understand Badminton, que es como el tenis Y Chambara que el chambara es como un deporte de espadas tipo samurái Estaba en el resort. Tiene, tiene, tiene su sentido. Estaba en el resort. Eh, badminton más rápido que el tenis, que es la, la, la única diferencia. El tenis y los bolos son como el de la... Del de Wii Sports Y el chambara Tienes energía simple Y energía doble Literalmente oh. es brutal O sea, oh. eso eso sí que tengo que explicarlo en el, en el Wii Sports Resort Que es el que tengo yo básicamente eh, Estaba el tema de las espadas Y pues eso, tenías el camino contra la IA Podías pegarte contra la IA también en, un, en una especie de ring Que tirabas al otro al agua eh, y luego podías esperarte contra tus amigos también con eso eh, ¿Cuál es la gracia? Es, es un mecanismo súper simple O sea, si el pavo pone la espada de pie Tú le tienes que atacar por los lados para pegarle ¿Por qué? Porque si la atacas de pie Te va a rebotar para atrás y te deja vulnerable Si pone la espada de lado Tú tienes que, atabar, que, tienes que atacarle por arriba Es así de básico eh, ¿Cuál es la gracia? Aquí ya entramos con el tema de la energía y la energía doble Es decir, la energía es Tú tienes una espada que hace basto menos daño porque se está liando en porque me gusta que, esta mierda que no, que no tiene ningún eh, sentido o sea. hace mucho menos daño en plan daño no haces daño como tal en plan echa mucho menos para atrás pero con cada golpe que deflecteas que paras que llamar como quieras eh, cargas energía y luego puedes pegar un golpe contundente y las dobles pues son lo mismo pero te puedes sentir eh, no sé un personaje que por, por, juega, un personaje yo, que usa espadas en una película ¿por qué me asignan una noticia si no la puedo yo tengo yo tengo tres preguntas importantes sí. Íñigo una, yo tengo una pregunta ¿cuánto, cuenta, un ¿cuánto cuesta este juego? 40 euros ¿cuánto vas a tardar en comprártelo? Eh, probablemente varios años ¿y por qué tan caro? A ver, caro a ver, no me parece. A ver, ¿por qué tan es, caro? Es, es, es Nintendo, Borja. De decir. Teniendo vale, en cuenta que los juegos medio... Twitter salen a las, las tres cabos? preguntas ese es Nintendo, está claro. Es bueno. Nintendo, básicamente. Vale, yo tengo una pregunta, Dale. Ahora, Íñigo. dale. Eh, ¿Este nuevo Wii Sport incluye modos de juego como el tirar 500 bolos de a la vez? ¿O, es, o no me siento...? Sí. Sí, tiene ese, no. tiene ese rollo. También tiene modo online, por cierto. Vale, y, y, y, y, y... y, y, y dos y. preguntas más. Una, dale. ¿Por qué no están los MI? Eh, porque los mi los mataron básicamente con, el, con la Wii U. No, sea, pero puedes, no. no, pero puedes personalizar a tu... Te persona. puedes hacer un monigote, pero, pero ya no se llaman mi y básicamente... Bueno, con la Wii U no, de hecho con la 3DS. O sea, la 3DS ha muerto, los mis mm, han muerto. Íñigo, por favor, millones eh, de dos segundos de silencio. Millones de mis están muertos. F en el chat. En vuestra Wii. Y la segunda pregunta es... ¿Está Matt? ¿Matt? ¿Quién es Matt? El negro calvo. ¡El negro calvo! ¡Venga! <risa> Yo ya no entiendo. Va sin racismo. No, no, no. no, no. no, no. Eh, ¿somos, somos full antirracistas. ¿Qué cojones? ¿Queremos que esté mate el negro calvo? Hombre, sí, sí, sabemos que está, pero es existencia. Perdón. Vamos a parar. El negro un calvo de no, camiseta no, amarilla. Vamos, vamos a parar un segundo o sea, esto. La eh, hace un par de días estuvimos viendo un podcast muy bonito que sí. se llamaba No hay negros en el Tíbet. Uh -huh. eh, ¿Gente maja? La discriminación positiva también es racismo, compañeros. Sí, sí, sí. Entonces, yo no, yo discriminación de nada. En serio, porque es de mis personajes favoritos y porque estaba chetado ya el meme del juego. Sí. No porque eh, estaba mucho chetado. El, eh. que, que el Generación Z sea un racista y se haya criado con su cultura racista es otra problema, Ya está. A mí no, me, no me metas en el mismo. Saco. Vale, perfecto. No, yo lo decía así en general porque nos localicemos en el racismo. Sí, sí, vale, sí. pues eso. Pues eh, mea culpa todo muy mal, eh, <risa> nos vamos a deconstruir, y esto es verdad, y vamos a terminar Pero esta noticia. No ¿Vas a respondido. deconstruir esta noticia o vas a pasar a la siguiente? Voy a deconstruir. Pero no respondido. A... ¿Está ¿Qué, mat qué? O no está mat? No, creo que no está mat. Si no hay no. miss, no está la mat. Lo han matado. Pero yo lo comprobado. ¡No! No se puede hacer un programa así. lo has puesto así, a huevo, así, tío. Solo no no puedo se con puede esto hacer. Ya. Así no Necesito se puede un hacer. clip de eso. Otra vez, por cuarta vez en este programa o algo así. Necesito. A ver, por favor. Yo también, yo también. Vale. ¿Puedo hacer un, dis puedo hacer un disclaimer hacia esta, hacia esta gente del podcast? Hacia dale, dale. Me gusta que que diga: Necesito hacer un clip de este programa para recordarse a sí mismo en el futuro, ¿sabes? En, en absoluto, post... en absoluto. Producción está haciendo clips. O al menos claro. debería porque es lo que le dije. Pero es como muy gracioso en plan de. Leí tu clip de esto. ¿Qué esperas? Que venga ahora eh, un niño guatemalteco y fan tuyo, fan tuyo del streaming, ¿sabes? Y te ponga de repente no. clip Twitch recortado. Analízalo, por favor, señor, en directo. No, no pero a producción sí que le dije los no, lo, clips. Es que no tiene a un niño guatemalteco, es peor. Tiene a una persona de la tercera edad <risa> esclavizada Joder. haciendo clips de mierda, de chorradas, que no van ¿Y no? a ningún sitio. Es decir, ¿y luego esto donde llega? O sea, esto es... Eh, con esto vamos a crear literalmente un paz así súper bonito en el que yo puedo darle un botón y que suene tu voz diciendo ¿Se van a pegar una hostia? Eh, o que suene Íñigo diciendo Ahora me hackeáis, hijos de puta Llevo, llevo esperando eso tres seasons o sea, yo, te yo, te, yo te digo una cosa ¿A dónde va esto? La respuesta es, pues de la nada vamos a alcanzar las más altas cotas de la miseria eh, Vamos a hablar de lo que hay que hablar Mira, veis, veis, escucha, eh, la gente que está viendo esto, los, las seis personas aleatorias, porque uno soy yo, así que, eh, ¿veis todo ese cajón lleno de cosas que tiene Íñigo detrás suyo y que detrás suyo? Esos son discos duros llenos de clips aleatorios que guardemos, <risa> que en plan, y que guardamos, y son cosas de Íñigo que guarda aleatoriamente que algún día le limpieza. No, en algún no momento pues, mira. Mire, Mira, aquí lo que hay son reliquias y te voy a enseñar la última, que es la taza de un. No, postres. esta no es la última. Esta sí es la última. No es la última. Bueno, es la penúltima. Esta es la taza de un puerta de respeto. Muy bonito, que es a la velocidad absurda, que a cambio de todo un día de trabajo me dieron una taza, como buenos esclavistas. Eh, pero yo y también no, hay un logo no, impreso no, no, en 3D no, de puta madre. También. No, no, esto no, esto es, no, no. sí que es la última incorporación. Vale, vale. Es eso? No, no. Eh, dices eso, en plan, como buenos esclavistas, pero ahí tienes un señor que a mí me esclavizó. En, ese, en esa misma sala hay un señor que a mí me esclavizó. Y, no, y está, está ahora enfocado en cámara. Yo, Jorge, ¿qué tienes sí, que decir uy, a eso? Uy, Nada, que... ¿cómo, que... Se, cómo, se, ¿Cómo se defiende la acusada? ¿Eh, señor esclavizador? Yo, yo sí, no, no recuerdo haber hecho tal cosa. ¿Sí? ¿No recuerdas dejarme una copa entera haciéndote de puto directo y que mi único pago fuese un bocadillo? Eh, no, porque ahí el responsable está a mi derecha, no, o sea... Yo, yo, yo, yo, yo aboné debidamente la tarifa. Eh, yo. El responsable del esclavismo está a la derecha. No, no, no, no. Yo solo dije que había. No se a sí mismo, pero bueno. Que había sueldo para uno. Y ese uno fue el que tuvo que cobrar. El resto nos comimos un mierdo ¿no? Pues ya sabes a quién decir. Que conste que yo tampoco cobré nada. O sea, fue autoesclavismo, sí, sí. Un, un equipo de una, dos, tres, cuatro, cinco personas para hacer un streaming de una Copa de España que quedó, por cierto, de puta madre. ¿Por sí. qué de puta madre? Gaisca, cuoteame esto. Si no hay ánimo de lucro, no se considera esclavismo. Quiero un clip de eso. Para que luego Villalba no me pueda decir mierdas. Ale, tomar por culo. En fin. Bueno, Borja, ¿cuántas veces te hemos subido el sueldo en Euskadi Digital? Pues todos los años me lo duplicáis. cobra. Cero por dos sigue siendo cero. Correcto. Ah, ah, vale, vale, vale, yo vale. se cobre y no me he enterado. Claro, a, sí, él, sí. a él se lo duplican cada año, a mí me lo cuadruplican cada año, te jodes. Sí, sí, sí. A ti sí, claro. no te lo hemos subido de ningún modo. Pero eh? por cuatro sigue siendo cero. Te, no, no, te, tengo que decir te baja, que cobro ¿no? en especie, producción trae unos bollos cojonudos. Claro. Y al de Madrid no le traéis nada, ni, ni, ni una taza. No, no. No, te, la envío, te lo envío por fax. Pagas tú el gasto te de envío, mío, pero, pero no te sale a cuenta. Hoy lo peor es que no hay bollos, solo hay helados. ¿Cómo que solo? Solo, y se ha comido uno ya. Sí, pues de hecho quiero otro pues fíjate aquí, tú y, deja y, de quejarte y, dale y, las gracias y, a producción el, al otro integrante de este podcast no le deis nada en plan el que está en directo paga todo el envío paga todo el envío <risa> Te sale a la cuenta admítelo no. No. De lo hecho... único que en su día que, que, que, es que digital me regaló fue una mascarilla y no sé ni dónde está ya <risa> <risa> Claro, por eso no te dan más. No, porque ya, ya, como pierdes ya no me... lo que te dan, pues. Pero ya no me hace falta. Gente, nos no estamos eso, yendo no. mucho. Volvemos. Sí, se no, supone que no. esto es un podcast de videojuegos y tenemos todavía un par de noticias. Pero pues, yo quiero un que... helado de que... Oreo. Vale, pues ahora no, Íñigo. No te preocupes no? porque lo tienes en, en el un post. Rango. Te pero, lo comes pero, en el post. No, Íñigo pero a llorar a la llorería. Pero producción me lo puede acercar. A llorar no a la llorería. Vamos a hablar de la beta cerrada del Overwatch 2. Ahora sí, ha empezado el 26 de abril. Si estáis con nosotros ahora mismo en Twitch, ayer no. Joder, hoy es 29. Espera. Hace eh, cuatro ¿Eh? días. ¿Eh? No, hoy es 29. Hoy es 29. Hace cuatro días. Dime. De, de, déjale hablar al editor. Vale, ¿queréis que haga una cosa en plan totalmente improvisada que nadie no se ha esperado que haga esto, pero voy a hacerla en directo porque dale. me da igual. Vale. ¿Queréis que os traiga una jugadora que tiene una beta exclusiva del Vala, del Overwatch? Venga. Venga, dale. Vale. Vengo en unos cinco minutos, si está, si no quiero que ir a buscarle. Vale. Eh, Hablando de cosas Vamos a ver, ir hablando vale, del Overwatch vale, dale, Vamos a vale. ir hablando del Overwatch Vale, el 26 de abril comenzó la, la primera beta privada del juego ¿Por qué privada? Porque solo se podía acceder a ella desde unas maneras determinadas eh, Requisitos para esto Uno, tener una copia del primer Overwatch en ordenador La beta es solo para ordenador Y registrarse en un enlace que daba, que literalmente era darle a un jodido botón ¿Qué pasa? Que venía Blizzard y decía Ah, si te has registrado en este enlace tienes el Overwatch Vale, pues me da igual Te vas a Twitch a verte 4 horas de Overwatch para que te dé el drop automáticamente entonces, eh, han cambiado el sistema de los drops Ya no es aleatorio cada X tiempo te salta uno Ahora es ve durante X cantidad de tiempo y te lo doy Lo cual está bastante bien Porque antes en en plan A ah, a una persona se lo daban a los 30 minutos de entrar a un stream A otra persona se lo daban a los 7 días de estar tragándose 4 streams diarios Yo al tope con la seguridad jurídica Pues esa es la gracia Entonces, eh, se pudo jugar de forma exclusiva en PC a partir de las 8 de la tarde eh, El margen era nulo O sea, tenías como desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana Para ver 4 horas de streaming si podías bien, si no, allá tú. Sí. Eh, luego se centrará, se ha centrado más que nada en el PVP y ha mostrado nuevas eh, cosas sobre Sojourn, que es el nuevo héroe. Pues el Overwatch va por héroes, por si no lo sabéis. Pues ahí está. Y creo que tenemos ya aquí a la persona que nos ha mencionado eh, Aitor. Ahora está el león. Eh, no, no sé si te oye todavía. No, no sé yo tampoco si me oye. Ahora sí te oye. Ahora me oye. Perfecto, buenas tardes. Hola. Te ha traído aquí Aitor Marañón, cuéntanos quién eres. Eh, pues soy Sam, una amiga de editor. Y no sé qué más decir en realidad. ¿Y tienes una beta de Overwatch 2? Sí. Cuéntanos, ¿cómo es? Pues, a ver, eh, ahora mismo tal y como está la beta, eh, mmm, sí, a ver, me atrevería a decir que en realidad es casi más como una actualización de lo que va a ser el, el PvP del Overwatch. Más que una beta con un montonazo de contenido. ¿El Overwatch 2 ahora mismo es un modo de juego dentro del Overwatch? Eh, un modo de juego, ¿a qué te refieres? O sea, ¿está establecido como modo de juego dentro del, del propio launcher del Overwatch? O es ah, algo no, aparte? no, o sea, es como una especie de servidor aparte. Ah, vale, es un servidor aparte. O sea, tiene, digamos, su propio launcher aparte. Sí. Vale. Eh, y cuéntanos sobre la nueva el nuevo HUD, porque creo que es de las poquitas cosas que cambian, ¿verdad? Eh, en realidad, bueno, sí, lo, prácticamente lo que ha cambiado es, eh, pues eso, los equipos que ahora son de 5 y con un único tanque en vez de 2, de, 2 de dos, dos y 2 Y pues ha habido pues más o menos un cambio con la mayoría de personajes de, de tanque, sobre todo ha sido eso, y luego el nuevo personaje, Sorjan Efectivamente, que, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir de él? Eh, pues, a ver, está bastante entretenido de jugar, eso sí es eh, bastante dinámico. ¿Qué rol cumple? Eh, de DPS. Vale. DPS y, para la gente es el personaje medio eh, que hace daño da, está equilibrado, da, da, etc. Sí. Efectivamente. Y. Pues. Es eh, sobre todo, pues, un personaje. Bueno, no sé para. No sé si. si sabéis, Soldado76, así como referencia. El básico, sí. Soldado76 sí, eh, tiene un, te recuerda un, un poco arma a ese, Sí, te Recuerda un poco a ese, sobre todo en el tema de que necesita un poco apuntar. Pero ya solo con que apuntes medianamente bien ya hace bastante daño. Hmm. Y un poco de movilidad, sobre todo porque tiene una habilidad que pues se desliza y pues eso le da bastante más movilidad. Y luego al final de, de ese, ese deslizamiento puede dar un salto para poder pegar desde arriba. Eh, ¿Tú has conseguido la beta mediante drops de Twitch o mediante registro en la página web teniendo el Overwatch? Eh, drops. Drops. Vale, efectivamente, tal y como hemos dicho, el registro son los padres. Eh, sí, eh, más o menos. Más o menos. Vale, eh, como detallitos también que tenemos por aquí, ¿hay nuevos mapas como pueden ser Circuit Royal, Midtown, Toronto y Rome entre otros? Sí. Eh, sí. Has, ¿Has podido jugar a ellos? ¿Te ha llegado para verlos, demás? Eh, sí, a ver, he eh, jugado sobre todo al de Toronto, creo que fue. ¿Y qué tal está el nuevo diseño sí. de mapas? ¿Bien equilibrado? ¿No? ¿Una mierda? Eh, Están bien... Pero a mí, al menos los que más me han gustado son los del nuevo modo de juego, porque parece como que están bien pensados para el modo de juego que es. O sea, no por ejemplo eh, uno que había antes, que era por ejemplo Volskaya, que prácticamente si te tocaba en, en una parte del equipo ya habías ganado. Sí, básicamente, sí, sí, sí. Eh, y también hay rediseño de personajes, en general de todos, pero especialmente Oriza Bastion de un sombra ¿Han cambiado habilidades y demás de estos personajes o es únicamente de apariencia? No, no, o sea, en la beta de hecho no salen las apariencias nuevas, solamente aparecen las nuevas habilidades de los personajes, vale. pero la que más ha cambiado, al menos para mi gusto, ha sido Orisa, ahora es entretenida de jugar. Ahora. No, es que Orisa era un personaje, por si no habéis jugado Overwatch, era un personaje lentísimo, pero muy sí. lento, era o sea, un tanque a fin de cuentas, sí. pero era muy lento. Era un tanque que le habían quitado toda la movilidad, uh -huh. porque en comparación con otros, por ejemplo, como Reinhardt, que tenía habilidades para moverse. Reinhardt tenía Orisa. un escudo, una carga para tirar hacia adelante. Era como más. Sí. Era ir acercándote poquito a poco por presionar al enemigo. En plan, le, le obligabas sí, a retroceder. Pero con Orisa era literalmente plantarte delante y tirar. O sea, Sí, o sea, básicamente tenías que ponerte con la barrera y disparar. Y una vez eliminaras a alguien, intentar avanzar. Pero hasta sí. entonces tú no te movías así. Eso es, eso es. Básicamente porque la, el escudo de Reinhardt se iba con él. Es decir, sí. tú te mueves con el personaje y tiene el escudo delante. Y lo puedes dirigir hacia donde quieras. Y Orisa no. Orisa lo planta y pista. Claro, ahora, ahora básicamente, ah, con Orisa han hecho como una especie de, No diría de Reinhardt porque a lo mejor es venirse un poco arriba. Pero básicamente, ahora lo que. O sea, su escudo um, estático ha desaparecido. Ahora tiene una lanza que básicamente la hace girar y hace de escudo. Ah, amigo, vale, tienes... vale, sí, tiene sentido. Estilo paraguas del Fortnite. Efectivamente. Vale. Eh, pues el juego llegará tras las pruebas que están haciendo a PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. Y el progreso de la beta eh, no se va a mantener en el juego final. Eh, gente que estáis jugando a la beta, lo siento mucho por vosotros. Eh, luego, y de esto me gustaría que opinases, que es de los requisitos recomendados. Teniendo en cuenta que es un juego que sale en 2022, que es la secuela del Overwatch, que es de 2016 sí. o algo así. Para jugar a 60 fps a calidad media... Se requiere sistema Windows 10 de 64 bits, lo damos por hecho, un i7 o un Ryzen 5, una GTX 1060 o una Radeon R9 380, 8 GB de RAM y, eso sí, ocupa bastante, 50 GB de almacenamiento. Yo creo que es bastante asequible. O sea, ¿es asequible? O sea, sí que entiendo a la gente que dice que, que ahora los que tenían pocos requerimientos ya de que tenían prácticamente los mínimos para jugar, ahora les va a costar más. Pues obviamente, o sea, estás añadiendo contenido al final. Claro. Y... Hay que decir que estos son los recomendados, ¿eh? no los mínimos Los mínimos. Sí, pero de poco. todas formas, yo de todas formas Tampoco me parece tan mal Porque estamos hablando en realidad del, del Overwatch 2 Técnicamente el contenido De multijugador Del Overwatch 2 va a seguir en el 1 Entonces, esos requerimientos Si tienes el 1, no te afectan tanto Ya, aparte del tema de consolas Claro que la consola no, claro, es lo que los, la que la o sea, no, No puedes mejorarla más Básicamente es lo que hay Vale, eh, pues con esto creo que concluimos con el Overwatch 2. Si puedes traernos de vuelta a Itor Marañón, por favor. Sin problema. Muchas gracias, gracias. por estar con nosotros. A vosotros. Y comentado así el Overwatch 2 con una persona que sabía del tema, muchas gracias, Editor Marañón, por eh, traernos a esta chica. Eh, vamos visto? a ver... has visto que viene trabajado en el momento? ¿no? <risa> Tal cual. Pasamos a la noticia de Borja. Lo voy a denominar así directamente. Voy a comentar una noticia que suda un poco mucho y luego Borja nos cuenta sus experiencias. Eh, ya está disponible la actualización de abril de Gran Turismo, de Gran Turismo 7, la 1.13 que incorpora un nuevo trazado para el circuito SPA Franco -Samps, espero haberlo pronunciado bien. Franco Shams. Franco Shams, vale, ni tan mal. Y tres nuevos vehículos, Subaru VRZ GT300, Subaru VRZ S y Suzuki Cappuccino. Y ahora quiero, eh, la, como he puesto aquí, disertación por parte de Borja. Pues hombre, mi disertación creo que ya lo pudiste un poquito comprobar. Eh, hasta Sí, por desgracia no lo pudimos retransmitir pues, vale la gente que está aquí este en el chat señor... no pudisteis verlo pero lo veréis en un futuro no sabemos es cuándo y poniendo fs en el chat maldito. efectivamente no sí. pudimos hacerlo o o sea, en el chat, gente. ese streaming tuvo tantos problemas como los golpes que se llevó Gaiska en cada uno de los coches que provoque yo creo que ese es capaz streaming... de completar una sola vuelta un tuvo circuito. Circuito. bueno Tan anda... tuvo tantísimos problemas que, de hecho, ahora mismo no se podría hacer Porque me cargué una pedalera A eso es a lo que te voy Yo tuve problemas con los golpes Íñigo tuvo problemas con el freno Sí, sí, sí, sí. <risa> Hombre o sea, Que eso es, es mejor que, Es que a mí me dicen Tú frena con todas tus fuerzas Pero, como pero, si pero frenar es lo... apretar para abajo No tirar para arriba, y Como Íñigo. si te lo fueses a cargar ¿Y yo qué hice? Me lo cargué Efectivamente Pero es que Íñigo no sabe que frenar es tirar Empujar hacia abajo el pedal En vez de tirar hacia arriba del volante ¿Has, Entonces, ¿has podido arreglar eso? No, todavía no Bueno Bueno, bueno. Ver, Se arreglará no Se arreglará No preocuparse No preocuparse bueno. sobre el juego, ya que no tuvimos ocasión de hablar en su momento cuando fue el lanzamiento del Gran Turismo 7 que evidentemente ha sido una de las últimas expectaciones en el modelo de, de conducción que vamos a decir, de juegos de conducción que, que el principal problema que ha tenido es que después de su salida la gente se ha dado cuenta de que muchos de sus, o prácticamente el 90, al 95% del juego depende de que el juego funcione online es decir, de que si no tienes la conexión o si a Gran Turismo le petan los servidores como de hecho ocurrido cada vez que actualizaba el juego, pues cuando hicieron su primera gran actualización, el juego creo que ...que no estuvo disponible durante mm, un día o, o dos... Pues eso pues ha disparado a las críticas de la gente con lo cual pues ahora mismo no sé si las próximas actualizaciones van a hacer algo para que el juego se quede ahí de alguna manera y no te y no, la gente no tenga la sensación de que esto lo he comprado y o lo juego ahora o no lo juego. ya Lo, lo claro. cual da como bastante mal rollazo porque ya no es un eh, Game Pass que he pagado y entiendo que en el momento en que deje de pagar la suscripción me quedo sin todo. Es que aquí directamente he comprado un juego. ¿Qué es lo que he comprado? ¿El derecho a usarlo? O sea, ya no he comprado un juego, he comprado el derecho a usarlo y cuando se acaben los servidores o cuando eh, el, el, el desarrollador Cierre todos los servidores Desarrollador, publicador, editor No me viene la palabra Voy a poder de, Dejaré de, jugar, de poder jugarlo Aunque lo haya comprado no o sé, sea, ha despertado muchas críticas en ese aspecto El juego como tal no está mal, está guapo Evidentemente, la, la todo lo que m, m, Respecta al tema gráfico Genial, maravilloso, y eso que no tengo una Play 5 Para verlo, pero por lo menos la Play 4 Tú mismo has podido comprobar que está chulo Los coches están chulos, el y sonido está bien Y una pantalla decente La conducción o sea, también es, es evidentemente guapa Ya que el servidor tiene algo parecido a un PlaySheet Es decir, que, mm. que tiene ahí un, un Servidor, de, de servidor de un play tiene un, play un o sea, Una estructura <risa> con, con un, con es, un volante es, es modesto, pero tiene un PlaySheet Vale, bueno, que decir que, que, que está bien que está chulo así que esperemos que nos dé más más juego en el futuro nunca mejor dicho y que y que nos no pueda salir el streaming de, de, de que, que yo si creo el que el ordenador lo... no peta y e Íñigo no se carga el volante Sí, sí, sí pero, pero yo yo creo que visto lo visto ya ese streaming no va a ser tú conduciendo tres horas porque si no la gente se va a desesperar yo creo que te voy a poner a conducir una hora y tal y luego vamos a disputar una carrera que la voy a correr yo para que pues, tam, poner a Íñigo tampoco sea una buena alternativa por la salud mental sí. de la gente sí, porque sí, sí, si porque no, es, este es la estrellarte de... todo Uf, el rango, Quiero uf, decir que los, la, la primera hora te ríes, pero la siguiente ya igual También es cierto que si me pusieses a mí. Ha eh, sido relegado a piloto de pruebas, ya te También es cierto que si me pusieses a mí, yo el, el sacacorchos de laguna seca lo hice bien una vez. Si Hiciste bien el zigzag, luego te fuiste a la verga No lo hice, a la tercera no lo hice A la cuarta me cargué en la pedalera Así que mejor, mejor que a mí no me pongáis en Ah, el... y, y por cierto, creo que no lo has contado El nuevo trazado para el circuito Spa-Francorchamps El circuito es el mismo, lo único que ponen El trazado de las 24 horas Que el circuito es el mismo, solo que en lugar de salir Desde una zona, salen desde otra Desde, desde la otra parte de la horquilla Sí, sí Digamos, desde después de la horquilla es, y antes de Orrus es, es, es como si me dices... O sea, la salida vamos. es desde ahí y el pit lane es el que está al lado. Mario Kart, el el nuevo mapa. Disco. Salimos 10 metros más adelante. No, no, sí, no. Sí, sí, vamos, igual, igual. vamos a poner es el genial. circuito de Fórmula 2, porque es tan diferente al de Fórmula 1. Es exactamente el mismo. Vamos a poner otra versión de Abu Dhabi, porque salen de la recta pequeña en vez de de la grande. O sea, ¡Wow! Por favor, polifonía Digital, curraoslo un poco. Ya, sabes, ya, que la expectación ya la habéis dejado a vender arriba. igual... Sí, sí, hasta Cyberpunk vendió igual, pues esto ya imagínate. Pues bueno, no también te digo que si sacamos el dedo acusador, igual tenemos que empezar a acusar a los de Fórmula 1, a los de los videojuegos de Fórmula 1, que no sé quién coño es, pero ah, ah, bueno, sí, el tráiler del Fórmula 1 que sacaron no si sé, fue la semana pasada también fue un bloque eh, espectacular. Fórmula 1 bueno. 2021, ¿por qué los personajes parece que son Hagrid de la PlayStation 1? O sea, <ríe> no, por no, favor, eso no es muy mi, mi otra pregunta es porque el último videojuego de Fórmula 1 de London Studio, que fue el Fórmula 1 Championship Edition para la PlayStation 3, que fue el único que hicieron ellos para la PlayStation 3, es 14 veces mejor, así aproximadamente, que el Fórmula 1 2012, por ejemplo. No que dices, sabe. esto, eh, han pasado 6 años, estas cosas, no, no, no, no, no. Hay videojuegos que caen en gracia y ese no fue uno de ellos. Codemasters hace... Codemasters A.K.E.A. hace los videojuegos de Fórmula 1. Me cuadra que los personajes tengan uf, esa apariencia. Uf, uf. Codemasters. Me cuadra muchísimo. Codemasters hacía hace mil años el videojuego del World Rally Card, que yo mm. tengo una copia física... De aquello y la diferencia entre el Fórmula 1 2005 y el World <coughs> Car 2005 es la de mmm, compañeros. Con o sea... The Masters ha hecho el Dirt 5 y es el peor Dirt sin duda alguna de toda la saga. Joder, que sí, ¿eh? Qué ha malo hecho el es. Dirt 5 y es sin duda el peor Dirt de toda la puta saga. Ha dicho. O sea, absolutamente. Hasta aquí tienes la no tienes juegos mejores de Dirt, tienes juegos peores de Dirt y tienes los primeros que son una obra de arte. Y luego está el Dirt 5, que es un caso aparte. Visto para sentencia Básicamente dar cuenta, efectivamente, de que esta sintonía hace un buen tututum, que dice ¿tú ¿de dónde ha salido? Tal cual, si no vale, sabía. pues vamos a hacer una cosa muy básica, estamos con las noticias rápidas, sí, vamos a empezar con ellas, ¿cómo lo vamos a hacer? de la siguiente manera, eh, vamos a hacer las noticias rápidas como hacemos siempre, pero la primera va a tener una excepción, y es ¿que va a ser más lenta? No, que la voy a comentar y luego voy a decir una cosa eh, A acaba de sacar. que, que dijeses cosas después de las noticias, sí, di, di cosas. A por... acaba de sacar el anuario del sector de los videojuegos de 2021. Se ha denominado la industria del videojuego en España en 2021 y se recogen los datos, pues eso, del sector en este país relativos al año pasado. O sea, no tiene más. Como dato random para que vayáis teniendo info, eh, en 2021 el consumo de videojuegos en España generó 1.795 millones de pavos. Entonces, ahora quiero. Aitor, tienes un minuto, hazme tú mi anuario de videojuegos en España 2021. Si sí, no te está muteado, hago. sí, eso ¿Tienes, sí. Tienes un minuto para contarme el resumen Del sector de los videojuegos en España en 2021 Mi puta idea <risa> Perfecto Buen resumen, Genso, siguiente Hasta segundos. ahí, añón. Un jugador del fútbol Manager consigue un récord Guinness Por la partida más larga del juego El Perchita se llama Pauel O Pavel, como lo queráis llamar y ha conseguido el récord en cuestión en el Football Manager 2018. La partida en cuestión son, dentro del simulador, 416 años y 134 días. Eh, básicamente desde el 4 de enero de 2018 hasta el 18 de mayo de 2434. Para entonces aproximadamente, yo creo que Benzema habrá metido unos 3 goles y medio... No, oye, que tú no estás no, puesto, que, ahora, que no, está no, marcando, no. que flipas. Sí, no, que, era ahora, por meterlo que ahora por está mezclar. bien, Íñego. No, eh, puedes decir que esos goles los lleva Bale igual. Bien. Bale. Ah, bueno, sí, Bale también me cae mal y además es puto feo, así que perfecto. Eh, ¿Cuánto ha tardado este tío en hacer este arcor Guinness? Ni idea, pero bueno, más o menos eh, lo que Bale tarda en meter un gol. <risa> Beta abierta del Diablo Inmortal. El juego llegará el 2 de junio a Android, iOS y ordenador. ¿Va a ser free to play? Sí. ¿Y contará con crossplay entre las plataformas? Mal. Eh, ¿Va a costar una beta abierta? ¿Cuándo? Ah, ¿Quién coño sabe? Ah, bien. Eh, Blizzard dice que no está trabajando con NFTs. Es decir, varios jugadores han recibido encuestas... Eh, de, de la compañía donde se hacían preguntas relacionadas con estos tokens no fungibles. ¡Humo no fungible! De hecho, eh, el Play to Earn se acaba de acuñar como concepto que es ganar dinero jugando, lo cual no ocurre. Os avanzo que no Aquí ocurre. Aquí existe el Pay to Win, no el Play to Earn. No, no, no. Esto, esto es puto humo. Y el presidente <risas> de Blizzard Entertainment ha dicho por Twitter que... Eh, no se está llevando a cabo ninguna acción con los NFTs en Blizzard Me parece normal porque como todos los NFTs han pinchado a tomar por culo, ha sido la de como estuviésemos haciendo algo, da no, igual pero lo vamos es a curioso, Es curioso por una cosa muy sencilla, y es que eh, eso ha sido en respuesta a una cuenta verificada de un pavo, que no sé quién es, pero que pues juega videojuegos de Blizzard básicamente, que le ha llegado desde alguna parte, supongo que el correo electrónico o algo así, una encuesta, y había varias preguntas relacionadas con términos de NFT según terminaba la encuesta, le redirigía literalmente a la battle.net, y ha puesto en Twitter en plan, bro, tiene pinta de que estáis interesados en esto, y le ha respondido el pavo en cuestión, literalmente ultra seco, en plan, no, no one is doing anything with NFT. Punto, Uy. intro, enviar. Perfecto. O sea, eh... pues para que quede claro. Pero vamos, que alguien que esté ahora mismo desarrollando algo con NF que estaba, mejor dicho, desarrollando algo con NFTs, no lo va a reconocer porque sería reconocer que han tirado un mogollón de dinero a la puta ¡Willy jugatura. Rex! Bien. Y última, eh, y última noticia, tenemos nuevas medidas contra los hackers en Call of Duty. ¿Por qué? Porque Activision pasa de coger y de decir, pues te van a ir pista. No, ¿qué hace ahora? En Call of Duty Vanguard, precisamente, que es como el Black Ops 4 O sea, el Black Ops 5, perdón, para que os hagáis la idea eh, Se ha implementado un sistema llamado Cloaking Este sistema les impide ver o oír Todo lo que pasa a su alrededor en el juego a los hackers Entonces, ¿qué haces tú? Pues tú vienes como Buen jugador casual random y dices Ah, mira, este pavo está dando vueltas sin saber a dónde coño vas, está chocando con las paredes, ¿por qué? Porque no está viendo Pues le pega un tiro a la cabeza y pista Y el pavo no se entra de nada y entonces le meten un tiro a la cabeza Y entonces la pantalla se le desbloquea y dice Ah, que me ha metido un tiro a la cabeza Respawnea, vuelve a estar sin ver nada Conclusión, o sea, creo que es como que ven. No sé, no sé si es que literalmente las pantallas se le ponen negro o que ven el entorno del mapa y todo, pero no oyen tus pasos y tú eres un fantasma. Creo que es eso, que sería lo gracioso. Vaya, en plan, te está disparando la nada, qué guay. <risa> eh, <risa> y según Activision, han baneado ya como 54k cuentas, que está muy gracioso. Para los que sabemos de matemáticas, 54.000 vale eh, Entonces, Gracias. Eh, ¿para qué? Tú dirás, coño, por ¿qué hace qué, qué gracia tiene jugar a un videojuego con Cheats? Pues que la gente quiere estar en el, en el leaderboard mundial Conclusión, que coge bien Activision y dice, ah, pues lo limpio y os quito cada día Pues, pues fuera, eso. hasta luego y... Básicamente, y dicho esto pasamos a una música muy guay para meter, para introducir, perdón No, es que, es que me he de repente se me, me queda en blanco, pasamos a una musiquita muy guay para introducir la sección de editor, let's go Juegos Chili, con Héctor Barañón. Adelante. Eh, me falta aquí, eh, Gaiska sé que no, pero me falta aquí el, el programa, el cigarro aquí en plan, tener todo oscuro, ¿sabes? Un, un fresnel por la sí, sí, y el cigarrito aquí de, bueno. Y que estés es en blanco y negro. De hecho, es espérate, del... eso, eso sí que lo puedo hacer. Por, por blanco favor, y negro por por Te lo puedo hacer hasta yo. Si por favor. Razón. Eh, espérate. Está para hacer, para hacer eh, recomendaciones y cosas estilo Aitor Marañón, modo los 80, soy un detective privado eh, Es necesario, es completamente necesario O sea, no hay otra manera de hacerlo Y ya de paso, ahí lo tenemos Y ya de paso, gracias Borja Arbosa por la tremenda locución en directo Un placer vale. Lo tenemos Adelante eh, Vamos a empezar con una sección muy especial Que es el nuevo género del que me he hecho fan Porque yo habré decidido que eh, odio los juegos AAA que es mi nuevo Super Andy. Aitor, el, el que quería a el jugar a juegos Cosi. Que que está empeñado en decir que es mi palabra, pero voy a decirte que esa palabra ya existe. Aitor, el que quería jugar al Cyberpunk 2077 con todo, absolutamente todo. Y eso 400 es, horas. Ese, ese editor ha muerto, ni lo menciones, murió. Ha muerto porque estás en blanco y negro. Efectivamente. De hecho, ese editor tenía gafas, así que imagínate lo muerto que está. No, es que ya no soy el mismo. Ahora está todo tocho, eh. Ojo. Eh, ya lo, lo, lo estaréis viendo en la miniatura, básicamente. Bien. Eh, la cuestión es que vamos a empezar hablando de juegos Cosy y la pregunta es: ¿qué es un juego Cosy? A ver, ¿qué creéis que vosotros que es un juego cosy? COZI, ¿vale? No os penséis cosas. Sí. Yo estoy esperando a que mi un... haga el chiste otra vez. Pues no Cozy en inglés es estilo cómodo, estilo chilen, estilo Agustito, Estilo eh, es un día de nieve absoluta menos 3 grados en Siberia. Y yo estoy en mi casa viendo una película con chocolate, palomitas y una manta. Eso es así, Vale, vale muy bien definido. Sí, sí. Efectivamente, son juegos que, a diferencia de la mayoría de los juegos, no tienen el, fu el funcionamiento, de, o sea, el objetivo de llegar a un final o de llegar a un objetivo, sino que simplemente el juego, la trayectoria del juego, es decir, el camino, es lo que más disfrute te da. ¿Alguno se os ocurre con esta premisa algún juego? Yo te diría una cosa llamada duet en, en móvil, pero no es. O sea, duet... O, bueno, que lo, lo mencionaba justo antes Borja, el Monument Valley, o la versión de este, el 2. Que, por el caso, lo mismo. Yo porque lo has mencionado antes, el Gris, que he tenido la opción de jugarlo, y la verdad es que está muy chulo. Sí, o sea, es más estilo... Saltamos un poco de la acción, ¿no? Algo más... Bueno, oye... No, porque igual. al final el Gris tiene acción, pero, por ejemplo, Gris no tiene un villano. No tienes unos enemigos, no matas. ¿Stardew Valley? Sí. Stardew Valley es un juego cosy. ¿Te puedo llegar a decir Animal Crossing? Pues es lo mismo, es, eh, es, eh, es un RTS tranquilo, no tienes, un, no tienes problemas. Pues ese tipo, ese estilo, por ejemplo. Sí, porque al final, eh, Stardew Valley también son eh, simuladores de granjas, como el esto, pero no, tienen un, no tienes un peligro. O sea, no tienes algo que te haga perder. Claro. Es, claro. es lo que tiene. Entonces... Eh, por ejemplo, el que ha dicho Borja, que se lo he dicho yo antes, que lo hemos jugado Gris Está muy bien, además Íñigo te gustaría porque se juega muy bien en Switch <risa> Y está muy bien porque es un juego de aquí, es español Y tiene la particular de que es un juego que se juega en... Yo me lo juego en tres horas o dos horas salió, salió con la premisa de Gris, el videojuego español, indie, cozy absoluto, todo Que es absolutamente brutal y juégalo Sí, es, es, es una experiencia visual que se juega en un rato, se juega muy bien y no te, da, no te resulta problemática, no te da problemática ninguna. O sea, se juega súper tranquilamente se juega... y está... o sea, visualmente da mucho placer y es mucho. Otro que has dicho tú, el Stardew Valley, que hay gente del chat que si siguen por ahí creo que saben quiénes son, hemos estado viciadísimos, que es un juego de eh, creación de granjas y que está muy, es muy cosy es muy tranquilo porque no tiene enemigos. Tú tienes unos objetivos a cumplir, pero... no tienes prisa. Si los cumples, bien. Si no los cumples, tampoco. O sea, hay gente que juega al Stardew Valley trijardeando, haciendo eso. Y luego otros que se hacen su casita, se cogen su granjita, eh, se hacen su farmeo de cosas, de plantitas cada, cada estación y van con toda la cantidad del mundo. Es decir, no tienen ningún, no tiene ningún problema. Otro, por ejemplo, es... Yo si vosotros os digo... ¿Cuál es la cosa más coñazo de cambiar de piso? ¿Cuál diríais? La mudanza. <risa> hola, que Íñigo se hola. ha marcado tres. La mudanza. Eh, nosotros negro. también estamos en blanco y negro. ¡Let's go! Sí, sí. Bien, pues Íñigo, si ¿sí te digo que hay un juego de mudanzas, eh, me quiero tirar por la ventana. Tiene rejas. ¿Y si, te digo a la ventana? Que, y si te digo que adoro ese juego, pues es que estás puto loco. <risa> Mira, el Unpacking es un juego de que está en Steam. Diría que también está en para Switch y no sé para qué plataformas está, pero para PC y Switch sobre todo que es eh, la vida de una persona y que la tienes que vivir a lo largo de mudanzas. ¡Ay, Dios! Ha habido uno que creo ¿Ese, ese que sería... tanto tú como yo sabemos cuál es, eh, porque tal y como hemos mencionado antes al youtuber Bytebyte, Bite, creo que lo ha jugado, eh, que es el juego este en el que tienes mil opciones de hacer cosas y tienes un coche y tienes que andar por una carretera y pista. Sí, es ese tipo tan Sí, no creo no, que bueno, o sea ese juego, pero ese... Muy... Ah, tengo la lista aquí ahora, al lado, ahora, ahora la cuento. Eh, por ejemplo, el juego que digo yo y yo de la mudanza se llama Packing sí. ¿Y sabes por qué te da gustito? ¿Por qué? Porque es un juego donde tú vas, eh, vives exper diferentes experiencias a lo largo de la vida Y creas, y lo que te dan son cajas en una casa qué Quitas cada caja, los objetos que tienen Y ordenas cada habitación con, su, con las cajas Qué pereza, por Dios, qué pereza mm, Interesante eh, eh, Pero escúchame, es que súper es, es, es chilling porque te da el gustito de... Si tienes seis libros de colores, dejarlos de en colores en la estantería que tú quieres, ponerlos, no quiero, no cojines cojines... De... O sea, no más que de mudanza que es de diseño. O sea, en plan, de diseño a tu propia nueva casa sí, o saca sí, las es, cosas. Es, saca es de diseño, de, de una haciendo una mudanza, o sea, desempaquetando sí, sí, las hay, cosas. Hay rato, quitando la parte entre... mejor de una mudanza que es no tener que cargar con las cosas. O entre sea, el house simulator, si no simulator y mierdas eh, de ese estilo y este tipo de cosas hay una gran diferencia también. O sea, suele pasar... También sí, tienes... es, es, es, y te relaja mucho, tío, porque es cogerlo, lo abres, eh, ves que hay eh, ves que hay tus libros o tu vida, la vas dejando donde quieres, te montas tu habitación, los zapatos van en el armario si quieres, si los puedes dejar algo de la cama porque a ti te gustan así, los puedes dejar a de la cama, Esto puedes elegir jo... cómo decoras tu cocina, cómo decoras tu cuarto, tu baño, tu salón de juegos, todo. Este, este juego no sé muy bien hasta qué punto, o sea, no sé cómo va la interfaz, cómo va la historia cómo va además, pero yo me acuerdo que había un juego que, fijo que habéis visto alguna vez, la mítica imagen de una habitación plan diseñada en 3D, que está abierta, es decir, tienes suelo, pared y pared, y se acabó, y el resto no hay nada. Fijo. Vale, pues eh, yo sé que había un juego en el que a ti te daban una habitación vacía y mil mierdas, ordenadas como quieras, cuando terminabas le dabas a que ok y te pasaba a otra, con otros objetos, otro diseño y otros colores. Y ibas literalmente diseñando en plan muchas habitaciones seguidas, cada vez más grandes, eh, más... Pe bueno, o sea, cada vez no. En plan más grandes, más pequeñas, unos colores, otros, podías elegir ciertas cosas. Pero era de eso, era literalmente en plan... Bueno, pues ahora soy diseñador de interiores, pero porque sí. Y podías perfectamente coger una, ver los objetos que tenías, es decir, no me gusta poner una lámpara en medio de la habitación y pasar a la siguiente. Podías, nadie te lo impide. No, o sea, básicamente yo creo que un poco lo que acuña estos juegos, editor, eh, mm. es el tema de que no hay un objetivo final definido. O sea, como tal, es algo en el que tú tienes más libertad, en el que no tienes unas misiones que cumplir, un lugar al que ir, o, o algo que tal. Y eso es lo que te da un poco más el, el estilo, Cozy, aparte de más la que, música que puedan usar y demás, el hecho de que, que, lo organizas más tú. que Más que un objetivo definido, porque al final, eh, por ejemplo, o sea, hay el, el Stardew tiene un objetivo definido, que es, en teoría, eh, completar un centro cívico que aparece, una, que tienes como unas misiones para hacer. Es el hecho de no tener una ansiedad de puedo morir, ni un camino establecido. No, camino establecido sí que a ver, a ver o sea, tienes no, no, pues hay juegos no Cosy que no tienen caminos establecidos. Es el hecho de esa ansiedad de no morir, esa ansiedad de estoy en tensión porque estoy jugando, puedo palmarla, puedo perder lo logrado. No, tú juegas tranquilamente, no tienes ninguna preocupación, es un trayecto largo, puedes tomártelo al ritmo que tú quieras y tienes un Tienes como un viaje eh, que en, de, en el que te transportas adentro del juego y vas con la mayor de la calma para jugar, poder jugarlo. Por ejemplo, otro juego muy cosy, que a Íñigo sí que le va a gustar, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué dirías que es el elemento que más le, le más A una tarde de chilling, ¿qué elementos le añades? Un elau. Y esos en invierno. Palomitas. Palomitas. Palomitas chocolate caliente, manta. Peli. Eso, chocolate caliente. Sí, eso sí. Este se llama Coffee Talk. Y literalmente es un juego donde regentas una cafetería. Pero no es el típico juego de regentar en un establecimiento. Que los tienes que estar enfadados con los clientes, que si se te van, que si que no. Tú estás en tu cafetería, tomándote tu cafelito con tus compañeros, y te viene la gente a contar su vida. Y la lees y dices: Joder, qué bonito, me ha contado su vida y me ha interesado. Oye, qué data, qué agradable. Qué bien. Muy y bien. dependiendo de cómo trates al NPC, pues te, ayuda, te da más gustito y no, y ya está. Uh -huh. Y es así, es que es eso, son juegos muy chilling. Qué bonito, qué bonito, me, me gusta. Qué curioso, sí. Pues tendremos que, hacer, tendremos que hacer algún tipo de review, juego, cosa prueba de, de este tipo de juegos. Porque, a ver, estamos habituados a eh, apagar luces, venga, una pantalla grande, focos, luz, acción, Gaisca pegando saltos porque hay monstruos. Pero eso es lo que vende, tío. O sea, ya lo sé, no, bien. y de hecho fuera coñas vende muchísimo verme asustarme. Pero bueno, Aitor, eh, si no tienes nada más que comentarnos. Este, te voy a hacer, eh, coge papel y boli, Gaiska. ¿Tienes papel y boli y blog de notas? Un móvil. Pues coge blog de notas. Se Estoy. viene lista larga, eh. A ver, espérate. Apunta, apunta. Venga. Juegos cosi que recomienda el señor de la barba grande y el señor enfadado. Venga. Bien. Empezamos, Primero por, empezamos por Gris. Gris. Continuamos con Behind the Frame. Detrás del marco. Behind the Frame, vale. Sí, efectivamente. ¿No? Sigue. ¿Sí, Seguimos. Stardew Valley. Stardew Valley, un clásico. Seguimos. Abzu. El AppZoo lo tengo, de hecho, y lo planteé jugar en la Epic Games Store porque lo dieron gratis. Sigue. Sí. Eh, Night in the Woods, que también está en la... En también la... lo tengo, de la Epic Games Store. El coffee, el coffee Talk. Vale. El Unpacking, que es el esto de las... las eh... Sí, de, de, de deshacer De la mudanza. Cajas, sí. Let's Be the Zoo, el de cómo hacer un zoo. Let's build Azul. Hostia, eso suena muchísimo a un, a un mítico juego este. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman los juegos este? Los Tycoon. Los míticos Tycoon. When the past, comes was, when the past goes around. Cuando el pasado estaba alrededor. Vale. Y, y luego te lo voy a poner hasta en directo. Camino a Wandón. ¿Qué? A ver, no lo no, no, no o sea, enfoca. No se enfoca nada. No lo enfoca. Ha censurado. La cámara está censurando el videojuego. Eh... Cambiar fondo. Ahora. Arroz tu guandón, vale. Uh -huh. ¿Qué ¿Y tiene? Wills, Wills of Aurelia? Ese no sé cuál es. Pues sale, ya tienes uno de mi parte, Pati. Mira, tiene cartitas. Me lo compré. Y Tengo la Switch, compro eh, cosas. ¿cuál es? ese, ese se parece mucho al juego este en el que estás en la frontera ucraniana-rusa, algo, no sé, y tienes que ver si dejas a la gente pasar o no. Eh, Ese papers, es el, el Papers, Please. El Papers, Please, efectivamente. Qué juegazo. Ah, y una cosa que voy a decir que os parece... ¿Queréis un datazo interesante del Stardew Valley? Venga. Dale. Mira, una de las cosas muy interesantes del Stardew Valley y que, por lo que me parece un juego maravilloso, es la comunidad que tiene y... Eh, eh, este es El Stardew Valley lo hizo un solo tío. Sí, sí, un loco. Lo hizo uno entero. Que le gustaba un juego de la DS, que no me acuerdo cómo se llama, de simular simula granjas, y lo copió y lo pegó. Tal cual. Pero literalmente tal cual. Eh, ¿Qué es lo curioso? Por ejemplo, la curiosidad que hay es que el tío eh, hizo una actualización con una con nuevas cosas, ¿vale? Y la comunidad le dijo, oye, disculpa, tienes un bug, no sé qué, por pues, favor, ¿podrías arreglarlo cuando puedas? Al de, no es exagero, una hora y media, el pavo dijo... Hola, perdonad, chicos, que os moleste. Oye, que lo he arreglado ya. Eh, bueno, si no os molesta, por favor, podéis volver a actualizarlo y decirme si funciona. Gracias, un saludo. Y, y, y arregló un bug de una nueva actualización en hora y media, él solo. Con la mayor tranquilidad, en plan de. Bueno, chicos, ya está, ¿eh? Perdonad, ¿eh? Un loco, Madre mía. un visionario. Yo creo que ambos. De, eh, dices un bug, bueno, te jodes, por la, te jodes porque has pagado. No, este señor te dice, bueno, ahora te lo arreglo, perdona, ¿eh? Y te, y te da una palmadita en la espalda mientras te la arregla. Ay, si todo el mundo fuese así. Ah, que sí, ¿verdad? Ah, que sí. Gabe Newell aprende. Efectivamente. Pues eh, hasta aquí la sección de... Pues hasta, aquí, hasta aquí la sección de, de juegos y si Tenéis el listado que ha hecho Aitor, lo podéis sacar de ahí. Y, y Ale, con eso tenéis para bastante rato, la verdad. Ya tenéis verano para pasar. Así que dicho esto, pasamos hacia el final ya de este programa 46.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 Bueno, ha habido muchos comentarios que hemos dejado pasar aquí, por ejemplo, por ejemplo... Venga, señora... vamos, a, ahora, ahora, se vienen, ahora en el final se vienen las joyitas acostumbrados porque esta va a ser la dinámica. En el final del programa se vienen las joyitas de los comentarios. Aparte del Gora Stardew Valley, eh, mi señor hermano ha dicho dos cosas muy interesantes. Una que te interpela a ti directamente, Aitor, que es que mmm, se muda en dos semanas. ¿En dos semanas? ¿Pero por qué no me lo ha contado? Bueno, se muda en dos semanas. Ah. La cuestión Bien. es que si quieres ayudarle, mmm, a tu rollo. No, porque yo, yo, yo vivo en un, mundo, en un mundo digital, entonces yo quiero crear... O sea, solo hago mudanzas digitales. Perfecto. perfecto sí, Además eh, tengo la ciática, estoy no. malito. Y, y, ya, y ya si salieses del blanco y negro ya estaría... Tal, bueno. No me da la gana, ¿vale? Déjame en blanco y negro, me ha gustado. Se ha quedado así. A ver si se ha quedado atascado. De hecho, voy a hacer una cosa para joder todavía más a Iñigo. A ver, espérate. Qué miedo. Eh, ¿Y si de mientras voy dando las gracias? No, no. Aparte de eso... Eh, ¡Hostia! Eh, hostia. Oh, madre mía, qué filtros. Necesito una captura de eso. No, filtros no. Es, es que, que Skype te permite configurar la cámara. Aitor. Y, y es un crist... Aitor. Dime. Aprovechando que vienes tú aquí todo turbio, sabes qué toca, ¿verdad? No me asustes el Todos nos gusta el hipo. no, sigo con los comentarios eh, mi hermano también decía que lo que busca en un juego es eh, el chile y tal, y la relajación y no sé qué, y por eso le da al ojo Eurotrack Simulator que se está haciendo puto Europa en camión ojo y eh, también ha habido... Bro, pero que... si ahí literalmente tienes un bache y te cuesta la reparación 550 pavos. <risa> <risa> <risa> <risa> literal. Igual que, es que más no ha que eso. ningún bache. Y, y también hay, ¿Qué que hay otra pregunta para editor que dice... ¿Qué lado de la cama quieres esta noche? Uy. Uy. Eh, Marcos, ya hablaremos <risa> Así de claro. Esto, vale. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Pues, ah, Íñigo, esto es Gaming Room. Eh, no, un absoluto desastre muchas veces. Y las cosas inesperadas. Lo peor es que no es... En la, la primera persona de, en estas dos, últimas dos semanas que Saden Lisa de del armario, o sea, ojo, cuidado. Cositas. Eh, pues dicho esto, ahora sí, tras un programa más largo que lo habitual sin entrevista, algo completamente atípico y con tertulia absoluta porque no hay noticias, gracias, gente. Eh, vamos a, como siempre, dar las gracias a Miquel por el trabajo que hace en la producción, con los clips, con la imagen, con todo. Al hacer también ahí, a ti, Íñigo, por aguantarnos durante una hora y 45 minutos aproximadamente, por hacer. El trabajo de sonido y por estresarte cuando las cosas no salen. Eh, hay que agradecer también a los suscriptores por cierto. Efectivamente. Que no los Siempre me olvido pues, de agradecer a los pero, suscriptores, más Pero macho. es que por un rotulito sí, sí, sí. aquí hay un a Ole a Encinas, Aitor Marajan, Borja, a Daniel Sendino. Hay dos suscriptores de los seis aquí presentes. Gracias suscriptores aquí presentes. Gracias Aitor. Y a los que no también. Sí, efectivamente. Eh, pues mira, ya que os doy las gracias, aprovecho para daros las gracias también por la colaboración, por, por estar hoy con nosotros aquí. Ah, un placer que estar no, aquí. Creo que el margen que, con el que os avisaba ha sido, eh, no sé, nulo. No, hombre, ha un poco más. Sí, a mí un poquito o, más. Un, un poquito más, bueno, pues esas cosas. Y como de siempre, hecho, gracias... Hemos, hemos, dices que no ha habido entrevista, pero ha habido entrevista en plan... Cierto, Int entrevista Improvisa, improvisada en no, tres no, segundos. No, sí, sí. Nos, aparte de eso, en la parte, en la sección de Aitor nos ha faltado a Jesús Quintero para hacer una entrevista, porque sí. el blanco sí. y negro y el puro ya estaba. Tal cual, cual absolutamente. Era el rollo. Y, y, y, a, poner, y a poner, si querías, si podía, podía haber puesto incienso, ¿eh? Pero no... <risa> No, no, no, no. Pues nada eh, Y como siempre y ahora sí para terminar Gracias a todos los oyentes que, que nosotros También estamos aquí un poco por vosotros eh, La gente que nos oye en el Twitch, en todas las redes En Youtube, en todas partes Que el apoyo, eh, creednos Que se nota y mola mucho Así que dicho esto, ahora que tenemos la, el momento Lofi de la música absolutamente destrozadora eh, Más noticias Eventos, curiosidades y entrevistas Como siempre dentro de muy poco Nos vemos y nos escuchamos uh. Joder, lo has dejado muy bajo, eh. Muy bajo, muy bajo. Esa es la idea. Ya te, remonta he cara, ya te he cara, ¿no? ¿Quién remonta esto ahora? ¿Quién remonta esto? Pues no sé, a lo mejor que la música propia está subiendo. Pasamos de un momento Lofi a potencia absoluta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque esto es Gaming Room, porque esto es cada viernes, porque tenemos potencia de fuego y porque podéis acompañarnos siempre. Y nosotros, encantados. ¡Muchas gracias! Chao.